Hola, hola. Bueno, ya estamos por ahí en vivo. ¿Cómo me están escuchando? Estaba teniendo algunos problemas en la transmisión. No me estaba saliendo. Eh, por ahí veo algunas personas conectadas. Se pueden decir si se está escuchando bien. Gracias, muchas gracias a, la, a los amigos de Mark Bo. Ahí estaremos pronto, en unos pocos días, no falta mucho. Cuando me invitaron parecía que, que faltaba bastante tiempo, pero ya, ya casi cerquísima al evento de Mark Bow, para poder estar hablando de analítica, así que excelente. Gracias Nelson por estar acá, un saludo grande. Ahorita comenzamos, eh, bueno, pues esperaremos un poquito para que más personas se unan a la transmisión. Eh, Súper feliz de estar acá, de emocionada, de mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo haciendo un live. Eh, la verdad, eh, mis vivos han sido gracias a invitaciones que me han hecho a webinars eh, en todo el tiempo de la pandemia hasta hoy. Y bueno, después de tiempo realmente estamos acá en un nuevo live. Muy feliz de estar aquí, poder aportar en algo, poder eh, compartir con ustedes, porque al final de eso se trata, no solo es poder entregar información, sino poder compartir con ustedes e interactuar. Rodrigo también nos escucha bien. Muchas gracias, Rodrigo, por estar acá. Te mando un saludo. Eh, bueno, cualquier cosita me avisan, por favor, cualquier imperfecto que ocurra por ahí, que a veces sabemos que ocurre por, la, por el tema tecnológico, incluso por el internet, esperemos que no pase nada. Me siento realmente complacida y súper feliz de estar acá. Gracias a todos los que se están conectando. Espero que este taller eh, sea realmente útil para todos. Voy a traerles herramientas desde, desde el inicio del proceso de marketing digital, que esa es la idea, poder empezar a a mostrar un poquitito sobre cómo podemos implementar herramientas dentro de todo el proceso digital. Eso es súper importante y muy útil, ¿no es cierto? Así que eh, vamos a ir hablando sobre eso. Ahí nuevamente quiero saludar a los amigos de Mark Bo invitarlos a los que se están conectando a ver si pueden participar en Oruro. Vamos a estar en un evento internacional de marketing. Así que, bueno, súper invitados. Gracias, gracias a todos los que se están conectando. Me encanta verlos aquí. Ahí también Nelson de La Quintana que igualmente está aquí conectado y que va a estar conmigo en este evento de Mark Bo. Vamos a estar compartiendo escenario. Va a ser un placer poder compartirlo. Y, bueno, siempre es un honor participar de eventos tan lindos como Mark Bo y compartir, compartir en el escenario con profesionales de alto nivel. Estoy súper, súper feliz de poder participar. Emocionada por este live, emocionada por entregarles la, todas las herramientas que les voy a entregar. Seguramente vamos a estar un buen tiempo. Estimo que una hora, si no es más, pues nos va a llevar tiempito poder entregarles las herramientas. Gina, ahí un saludo a Gina también, que nos está viendo desde Colombia, al menos que ya esté en otro país. Creo que anda viajando de aquí para allá. Un abrazo grande. Anali también, otro abrazo gigante. Analí que está dentro de la organización de Mark Bow, una, una muchacha súper, súper motivada, súper activa. Me encanta, nos da mucha energía. Nuevamente, un abrazo a Gina. Antonella Mora, mi gran amiga. Hola, ¿cómo estás? Un abrazo gigante. Feliz, feliz de estar aquí. Además, no solo amiga, una colega, una profesional de alto nivel, una profesional que inspira muchísimo a tanta gente, Así que estoy feliz de verte, Antonella. Muchas gracias por estar acá. Siempre feliz de verlos a todos. De verdad, gracias a todos por el apoyo, por estar aquí en este live. Creo que ya podemos ir comenzando con el taller. Como les digo, estoy pero súper feliz de poder estar aquí porque vamos a poder entregar información que sé que va a ser importante para ustedes, sé que va a ayudarnos. Así que para que más gente se una, para los que están conectados, Invitar a sus amigos a que se unan, a que aprendan un poquito más sobre todo lo que es el mundo digital. Poder aprender de las herramientas que son tan necesarias, tan útiles, y que muchas veces no las conocemos, que nos pueden facilitar la vida, ¿no? Para mí eso es súper importante. Las herramientas las tenemos, pero lo importante es aprender a utilizarlas y aplicarlas, y que nos sean de utilidad y de beneficio. Eso es lo más importante. Bueno, gracias tanto por los saludos a todos ahí con el Mark Bo también. Un abrazote, un abrazote. Vamos a empezar. Quisiera que, miren, eh, hoy día les he traído herramientas de todo el proceso digital, de todo el proceso. Primeramente les voy a mostrar un poquito sobre este proceso. Es un proceso que yo lo trabajo, que es a mi criterio, cómo debemos aplicar el marketing digital, cómo debemos iniciar y cómo debemos terminar. Siempre pensando de forma estratégica. No pensar en solo redes sociales, porque eso es el marketing digital. Es una estrategia completa. Y esa es la forma en la que debemos trabajar marketing digital para que nos funcione, para tener éxito, para tener resultados. Caso contrario, no los vamos a tener. Y si los tenemos, van a ser resultados eh, esporádicos, eventuales, y no vamos a poder lograr resultados a mediano y largo plazo, que eso es lo que esperamos y buscamos las empresas. ¿No es cierto? Entonces, a ver, vamos a, a ver el tema del proceso. Enseguida yo les voy mostrando mi pantalla y me avisan si se ve bien y todo el tema, por favor. Sí, sí, la tengo, la tengo la imagen. Bueno, se me está abriendo una aplicación ahí de, de edición, pero no importa. Vamos para, para ver ese tema. He cambiado de computadora recién y pues ando como aprendiéndola. Eh, Sirina, de hecho se, está, eh, se están transmitiendo en Facebook, entonces se va a quedar, se va a quedar todo grabado. Espero que no te me vayas pronto. Ojalá te puedas quedar un buen ratito. Ya, este, vamos a ver, permítanme. Bueno, bueno, ahí está mi pantalla, pero creo que está parpadeando. A ver, al parecer hay un errorcito. ¿Cómo la ven? Mm, sí, sí, sí, sí. Mm. Ahí, estaba parpadeando, ¿no es cierto? ¿Cómo la veían ustedes? Me estaba parpadeando, no sé qué problema hay con la imagen. A ver, cuéntenme. Yo les los leo, los leo, los leo. Los voy leyendo. Mientras tanto me la guardo esta imagen con otro formato y a ver si no tenemos problemas. Cuéntenme por favor si se, si se veía bien la imagen. Vamos a volver a ir a la imagen. Y ya me cuentan qué tal se ve. Mientras tanto, si me pueden contar en comentarios desde dónde nos están viendo, desde dónde nos siguen. Vamos, cuéntenme. Ahora sí. Bueno, no sé qué ocurre. Se nos está, nos está parpadeando la imagen. A ver, a ver, a ver, algún problemita hay acá. Se ve, mi, se ve dice Analí, no parpadea. A mí me parpadea. Qué raro. Pero, bueno, vamos a tratar de, de explicarles desde mi percepción y dentro de lo que ustedes puedan ver. Este es el proceso de marketing digital que yo sigo y desde dónde vamos a empezar a aplicar algunas herramientas. En primera instancia, tenemos el análisis. Ese análisis que iniciamos con el análisis FODA, ¿no es cierto?, para saber la situación en la que nos encontramos. Pero piensen en digital, por favor, porque también podemos generar y desarrollar el análisis FODA en digital. Entonces, hay que pensar en digital. Después determinar objetivos, que es súper importante, sin objetivos no vamos a saber para dónde vamos a ir. ¿Es necesario tenerlos? ¿Cómo vamos a marcar un camino si no tenemos objetivos? Entonces, es súper importante. No sabemos el fin, no sabemos dónde queremos llegar. Por ejemplo, si yo no sé a qué ciudad me quiero dirigir en Bolivia, ¿cómo voy a saber qué camino tomar? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener súper claro. Después, tener definido nuestro público objetivo. Dentro de este, nuestro buyer persona. Vamos a enfocarnos, vamos a saber cómo vamos a dirigirnos, las palabras que vamos a usar, el contenido que vamos a generar, todo eso es importante. Continuando con las estrategias. Después de tener las estrategias, vamos a ir a generar las tácticas, las tareas, para poder llevarlo a lo digital. Por eso venimos con la transición digital. Porque una vez hemos desarrollado toda esa parte anterior, recién podemos ingresar al mundo online. Porque ya tenemos el camino marcado. Posteriormente, vayamos a, a obtener las visitas. ¿Y cómo las obtenemos? Con contenido. ¿Y cómo vamos a comprometer esas visitas? Con contenido de interés. Súper importante, el contenido de interés no nos vamos a enfocar en hacer publicidad en nuestra marca y productos. Para continuar, nos vamos a ir a convertir visitas en clientes. ¿No es cierto? Entre medio, pues, tendríamos que convertirlos en leads, en potenciales clientes para poder venderles. Y posteriormente, ojalá, podamos fidelizar a nuestros clientes, que es, que es clave para poder tener una relación a largo plazo con el cliente. Y estos clientes que se vuelvan nuestros fieles clientes, se tendrían que volver nuestros embajadores y van a ser los prescriptores, van a ser quienes van a hablar de nuestra marca, quienes nos van a recomendar. Para finalizar, volvemos al análisis, volvemos a medir para saber si hemos hecho bien o no las cosas. Ahora, una vez que les he mostrado este proceso, vamos a ir a hablar de las herramientas, que eso es el fuerte de este taller. Para cada parte del proceso tengo herramientas, ¿dónde nos vamos a enfocar? Listo. Listo. ¿Qué tal? ¿Todo perfecto? Todo perfecto ahí desde Colombia, desde La Paz. Bueno, chicos, estoy súper feliz. Ahora sí continuamos con nuestras herramientas digitales para poder eh, aplicar todo este proceso. Ahora, algo que tenemos que tener en claro, que las herramientas son solo herramientas. No, las, no todas se acomodan a todo el mundo. No todas funcionan para todas las empresas ni para todas las personas. No solo por tema presupuesto, sino porque no siempre vamos a poder comprender a cabalidad una herramienta. Puede que no nos sea muy fácil utilizar una, pero sí otra. Entonces, eso va a cambiar muchísimo de acuerdo a cada uno, de acuerdo a las empresas, de acuerdo a las personas. Esto hay que tenerlo en claro. No son regla. En marketing nada es regla. Para mí todo depende de. Entonces, vamos, dentro del análisis inicial, vamos a requerir hacer, acuérdense que en el análisis FODA tenemos las fortalezas y las debilidades que son internas y las oportunidades y amenazas que son externas. Dentro de esto, es importante poder analizar a la competencia. Y si vamos a hablar de sitios web, tenemos una herramienta que se llama SimilarWeb, que es la que nos va a permitir realizar un análisis comparativo con la competencia. Vamos a ir a la herramienta, ya les muestro mi pantalla, permítanme, acuérdense que esto es un taller, entonces no va a ser súper rápido, ya saben que tenemos que ir parte por parte, vamos a ir mostrando la pantalla para poder darles mayor información y realmente que sea un taller y que no sea simplemente una charla, eso es lo más importante. Vamos, vamos, vamos, vamos para la pantalla del de tema del Similar Web. Ya voy para allá, ya voy para allá. Perfecto, esta es la herramienta, similar web. Yo voy a hacer el ejemplo con la página de Tigo, ¿ya? Vamos a hacerlo con Tigo, que es, digamos, una empresa que tiene bastantes visitas y vamos a hacer la comparativa con Entelo, con Viva, no importa. Pero aquí la idea es que ustedes sepan cómo puedo hacer yo esa comparativa y cómo puedo ver datos, ¿no? Con la herramienta de SimilarWeb. Primero vamos a poner el sitio web, que es tigo.com.bo. Ahí la tenemos, ya nos está mostrando. La elegimos. Ya nos empieza a mostrar información del sitio web. Información que nos va a servir para hacer un análisis FODA, para hacer un análisis inicial digital para saber cómo se encuentra su sitio web. Vamos a ir a comparar con Viva. Aquí la tenemos. <coughs> y fíjense que en el lado izquierdo nos muestra Tigo y en el lado derecho, Viva. El ranking de posicionamiento global. Digamos que para este tipo de empresas el posicionamiento global en este caso no es tan importante, ¿no? Porque obviamente estas empresas dan servicios en Bolivia. Aunque Tigo tenga, tenga a nivel internacional, pero estamos hablando de la página de, de Tigo en Bolivia. Entonces, no vamos a tomar tanta importancia el ranking global. Más abajo tenemos la opción de ver eh, el ranking, pero en diferentes opciones. Clasificación de categorías, clasificación por países y clasificación global. En este momento nos muestra por categoría. Fíjense que Tigo tiene un mejor posicionamiento. Entonces, ahí está. Hagamos de cuenta que nosotros somos Tigo. Y para nosotros eso sería una, una fortaleza. Y, de hecho, Viva no es una amenaza para nosotros, en este caso de posicionamiento por categoría, porque nosotros estamos por encima. Eso es un for una forma de analizar simplemente. Aquí yo lo que quiero es mostrarles las herramientas, pero sí darles algunos tips y algunos ejemplos. Tenemos eh, las opciones de filtros acá arriba, no en todas las herramientas, incluso en esta, no nos va a permitir utilizar todos los filtros de forma gratuita. Si queremos aplicar más filtros, utilizar más herramientas de... Digamos, similar web u otras, vamos a tener que pagar. Pero, bueno, las opciones están incluso de forma gratuita que nos van a dar parámetros para saber cómo estamos posicionados. Si nosotros damos clic a clasificación de países, fíjense que la diferencia con Viva sigue siendo bastante alta. Entonces, Tigo tiene una fortaleza en este caso. Y importante, importante en el tema de posicionamiento digital. Si vamos a, in, a poner esta información dentro de nuestro análisis FODA, Vamos bajando, por favor. <coughs> Vamos bajando donde podemos ver el tema de visitas. A pesar del miren, a pesar del posicionamiento, digo, bueno, Viva tiene una gran cantidad de visitas, pero digo, sigue sobrepasando una, una cantidad de visitas mucho más grande que Viva. Entonces, sigue teniendo fortaleza en el tema de posicionamiento. Aquí está clarito por el tema de visitas y todo lo demás. El tema de tasa de rebote del sitio web, igualmente. Viva tiene más del 50% de rebote, es bastante alto. Tigo como que tiene un 30%. Entonces, estamos, está bastante bien. Pensemos que Tigo es nuestra empresa. Podemos ir observando igualmente el tema por países, los principales países. Ahí podemos observar la cantidad de visitas de Tigo y de Viva. Entonces, hay una diferencia bastante alta. Incluso podemos ver el tema de su público. Vamos a continuar con una herramienta. Otra. Nos vamos a ver a otra herramienta. Eh, Lucas. Bueno, Lucas, muchas gracias por tus comentarios. Dice que es muy caro. Bueno, sí, pero es una herramienta muy buena para hacer la comparación. Perfecto. Muchas gracias, Lucas, por tus recomendaciones. Ahí tenemos varias recomendaciones. Eh, gracias, gracias por tus comentarios. De hecho, me encanta que estés aquí y que nos puedas apoyar. De hecho, hay varios de ustedes que tienen, creo, mi libro por ahí y que están ahí... Compartiendo con nosotros, de verdad, gracias. Ahí Lucas es uno de ellos. Eh, estaba Rodrigo, que también tiene mi libro. Les agradezco muchísimo por estar compartiendo conmigo en este momento. Continuamos con las herramientas. Ahí vimos una para analizar el sitio web, para hacer un análisis comparativo con la competencia. Que eso es clave. Entonces, vamos a continuar con el tema del inicial del proceso que les he mostrado, que es el análisis. Vamos a, vamos a ver otra herramienta, pero nos vamos a enfocar en el tema específico de redes sociales, cómo yo puedo analizar a mi competencia y hacer una comparativa para poder utilizar esta información en un análisis FODA. Tenemos la herramienta Social Gest. Como siempre, unos segundos, nos vamos a ingresar a Social Gest y ya les doy si alguno quiere el enlace de alguna de las herramientas que les muestro, pues me comunican, me avisan y ya después les voy a ir compartiendo por el chat de Facebook. Posteriormente, después de que terminemos nuestro taller. Ah, a ver, ah, estoy escribiendo mal. Es mi culpa, mi culpa, mi culpa. Y de hecho, yo les tengo un regalito con Social Gest. Eh, tengo un mes gratis para ustedes, les voy a mandar el enlace y cómo canjear ese cupón por si alguno de ustedes aquí lo quiere probar. Esta herramienta para mí es estupenda, tiene muchas funcionalidades que nos pueden ser de utilidad. Espero que lo que les muestre hoy les sirva. Es, si no ven mi, mi, plata, mi, mi pantalla, de cualquier cosa me avisan por favor, no queremos que haya ningún error. En esta herramienta que se llama SocialGest, que además de, de poder gestionar redes sociales, muchas, pueden ver aquí, miren, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, My Business, YouTube, Pinterest, TikTok, etcétera, donde podemos programar contenido y otras cosas que después vamos a ir viendo. Como en este momento estamos en análisis, nos vamos al análisis. Aquí en analizar. Nos vamos a ir a orgánico y vamos a seleccionar el usuario que queremos analizar. Vamos a hacer un análisis desde mi marca. Aquí tenemos eh, mi Facebook. Vamos a utilizar mi Facebook, donde además de proporcionarnos información y datos de la cuenta de Facebook, vamos a poder hacer un, una comparativa con la competencia. En este caso, no voy a decir que es mi competidor. En todo caso, voy a hacer, es un análisis que estoy haciendo con Vilma Núñez que ya lo tengo enlazado, que más que mi competidor, para mí es mi inspiración. ¿Cómo hacemos este análisis con la competencia entre paréntesis? Pues, aquí, fíjense que tenemos Rival Benchmark. Ahí es donde podemos generar este análisis comparativo. Y acá vamos a ir a agregar la competencia. En mi caso, ya está agregado para mostrarles de una forma más rápida. A veces, esta plataforma sí se pone un poco lenta porque recolecta la información. Pero de verdad que les recomiendo porque es muy, muy buena para incluso generar reportes. Ya ven, como ya la tenemos agregada, tenemos agregada a Vilma Núñez también mi, mi, mi perfil de Facebook, porque además de haber ingresado, tenemos que agregarnos como si fuéramos una competencia para que aparezca la comparativa. Entonces, nos compara fans, publicaciones, comentarios, interacción, etcétera, las reacciones, etcétera. Más abajo podemos ver en gráficos la misma información en tema de interacciones, en tema de publicaciones, Fíjense que tenemos en azul y en rosado para hacer la comparativa de una y de la otra. Más abajo tenemos, seguimos. Tenemos información solamente de un perfil. Aquí podemos ver, estamos viendo eh, del mío. Yo puedo seleccionar a Vilma Núñez para que nos muestre toda la información. Eh, eh, se me ha bloqueado. Ahí está. Ah, ahí está. A ver, un momentito. Ahí está. Ah, ah, ah. Un ratito se me ha bloqueado. Vamos, vamos, voy a ir leyendo sus, sus mensajitos, a ver qué, qué, qué me dicen. Eh, Gina, claro que sí, yo te comparto posteriormente el ah, el libro. Ay, Gina, me encantaría. Realmente es muy difícil, muy difícil en este momento. He tenido, he tenido la gran suerte que en algún momento he podido eh, enviar mi libro por medio de personas que han viajado, que han viajado a diferentes países. Entonces, ya no he tenido la oportunidad de volver a hacerlo. Si en algún momento tengo la oportunidad de enviártelo, pues Gina, yo te, yo te contactaré. De hecho, tengo una lista de varias personas que se me han quedado sin el libro porque no había cómo enviarlo, ¿no? Porque los envíos son pues súper caros, entonces hay que tener la opción de, de alguien que pueda viajar. Vamos, vamos. Hola, Karina, aquí estás. Un gusto saludarte, Cari. Muchas gracias por estar acá. Me encanta. Ahora sí, ya se ha ya habilitado. Fíjense, les decía que podemos seleccionar, seleccionar por de quién queremos ver la información ver aquí el tema de reacciones, podemos ver el tema de publicaciones, incluso como he elegido, como yo he elegido acá a Vilma, puedo ver las mejores publicaciones de ella. Y eso me da una guía, me da un paso para también yo enfocarme y saber qué tipo de contenido le gusta o busca la audiencia, la audiencia de mi público objetivo. Obviamente tenemos que saber y estar súper claros de cuál es el público objetivo para también saber cuál es mi competidor. Porque se supone que tiene que haber una relación entre el público objetivo mío y de mi competidor. Algo de relación tiene que haber para poder yo hacer ese análisis comparativo de contenido. ¿Qué más tenemos que ver en este tipo de análisis? No solo enfocarnos en el tema de, de interacciones, ¿no es cierto? Hay que saber, hay que saber medir, medir el porcentaje de engagement relacionado con la cantidad de seguidores que se tiene. Hay que saber medir todo eso. Hay que, hay que tener una idea y entender el tema de alcance. A pesar de, fíjense acá, por ejemplo, en mi caso, bueno, tenemos eh, 41 comentarios, 361 reacciones, pero con 2,000 fans. Relacionándolo con 270,000. Entonces, hay que también balancear, ¿no? No hay que decir, ah, yo estoy súper mal. No, ¿por qué? Porque hay que balancear de acuerdo a la cantidad de fans y seguidores que tenemos también hay que saber analizar de acuerdo a los objetivos que tenemos. Eso es súper importante. Si mi objetivo no es el alcance, yo no puedo medir con alcance. Así de claro. Entonces, eso, eso les recomiendo. Aquí ya un poquito les he mostrado sobre la herramienta de social gest para hacer este análisis previo, competitivo, pero también, con, acuérdense que estamos trabajando para el análisis FODA, también nosotros podemos generar un reporte. Generar reporte de nuestras marcas en SocialGest. ¿Cómo lo hacemos desde acá? Desde acá, generación de reportes. Súper sencillo. Incluso ahora mismo tenemos seleccionada la marca, mi marca en, mar en Facebook de Marketing Digital, ¿no? De Micaela. Yo puedo elegir unificado y puedo seleccionar mi, mi Instagram, puedo seleccionar mi Twitter y me va a generar un reporte de todas las marcas en uno. Un reporte que va a ser similar, no lo vamos a generar, esto tarda. Similar a lo que podemos ver en la primera pantalla de analítica de Social Gest, pero con las tres, con las tres plataformas. Así que súper, súper útil esa herramienta. La verdad que a mí me encanta en ese sentido, para análisis. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Saben qué? Me encantaría poder ir, ir poco a poco y poder ir eh, compartiendo incluso preguntas si tienen, porque de repente al final ya no se acuerdan de lo que estamos viendo al inicio. Entonces. Con todo gusto podemos ir aclarando algunas dudas. Eh, sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, eso. A ver, cuéntenme por el chat. Si quieren hacer alguna preguntita. Creo que mi internet está bastante bajo. Ahí veo la conexión. No sé por qué está baja. Qué barbaridad. Espero que me estén escuchando súper bien, chicos. Me da pena que, que tengamos fallas en el internet. A ver, cuéntenme. Metricult, sí, también es una buena herramienta, Lucas, de hecho. Bueno, entonces voy a continuar. Como no hay ninguna pregunta, yo continúo uno más. <ríe> vamos, vamos para adelante. Dentro de Social Gest, además, hay otra opción que es importante. Mm, ya, lo veremos ahorita, no hay problema. ¿Qué es acá los tops? Esos tops son las, las publicaciones top que hemos tenido en nuestra cuenta, en la cuenta que hemos seleccionado, en este caso, mi página de Facebook. Siempre vamos a tener mejor información, obviamente, de nuestra cuenta, de las que administramos. ¿Ya? Siempre va a ser así. Y esto no es por culpa de la herramienta, sino es porque Facebook no otorga, bueno, Meta no otorga esos permisos para que podamos ver. Por ejemplo, el tema del alcance es muy difícil ver. Al menos que hagamos un, eh, descarguemos un archivo de información de Facebook. Es la única forma. Pero no podemos hacerlo de la competencia. Entonces, tenemos ciertas restricciones. Ya, bueno, les decía que acá podemos ver el top publicaciones, donde vamos a poder, aquí está de todo mi, mi, mi Facebook Live, me alegra muchísimo, me siento súper contenta que así súper rápido, en un mes, en, contando el, el mes, tengamos de todo este Facebook Live. Y entonces, ahí podemos ver y saber qué le interesa más a, a, la, a la competencia, perdón, al público objetivo, ¿no? A nuestra audiencia, que es tan importante para tomar decisiones al momento de crear contenido. Continuamos con ese proceso, con las herramientas. Nos vamos a ir. Les voy a mostrar esta tista. De repente, algunos de ustedes saben, no es una herramienta en sí. Yo lo tomo como una herramienta porque nos puede funcionar muy bien como herramienta de análisis. Por eso es que yo utilizo esta plataforma, porque nos sirve perfectamente para el análisis FODA. Podemos obtener datos e información que sea útil para realizar el análisis FODA. ¿No? Vamos a, a ver un poquitito sobre lo gratuito que podemos ver aquí. Fíjense que tenemos la opción de elegir eh, dónde están aquí, están las infografías. <coughs> la verdad que ha cambiado bastante esta herramienta, entonces les voy a mostrar un poco hacia la rápida. Está un poquito confusa, antes era, era distinta, era un poco más sencilla, incluso para poder filtrar por países, pero aquí les traigo más o menos cómo nos muestra. Que a ustedes les va a servir muchísimo para hacer un análisis foda, porque... Acuérdense que necesitamos saber el análisis situacional, el análisis externo, ¿no es cierto?, de las amenazas, de las oportunidades, y eso viene de fuera. Entonces yo necesito saber, incluso saber cómo se encuentra la economía, no solo del país de afuera, del extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué del internacional? Porque puede afectar a mi país, y también ¿por qué? Si yo soy una empresa que exporta, yo necesito ver información externa, necesito saber qué está pasando a nivel internacional. ¿Qué está pasando en, en, en otros países, en los países donde yo exporto? Es súper importante. Entonces, fíjense que pode, podemos elegir aquí economía y nos va a mostrar ya información. Nos va a mostrar infografías que son súper, súper buenas, súper útiles. Lo, lo, que, lo que sí es importante es ver la fecha, ver de cuándo es esa información. Caso contrario, no, va a ser, no vamos a tener la utilidad que necesitamos para nuestro análisis. Bueno, eso es desde el 22 de febrero. Pero nos está mostrando antes y después. Entonces, esa es la importancia de ver este tipo de plataformas, de herramientas donde podemos realizar análisis, utilizar datos. Los datos están, la información la tenemos en el mundo online, en todo lado. Lo importante es saber utilizarlo a nuestro favor, saber aplicar. De nada sirven los datos. Así que eso de que, ah, sí tenemos los datos, tenemos la información, estamos bien, listo. No. Hay que tomar decisiones. Esa es la importancia. Yo por eso les muestro así un poco del ligero porque realmente cada información que van a necesitar va a depender de Estamos. Entonces, por ejemplo, aquí dice datos del 20 de octubre del 2022. Es súper actualizado. Claro que aquí nos está mostrando a nivel mundial, ¿no? Pero está muy bien, como les digo. Depende de En marketing depende de todo, depende. Depende de mis objetivos, depende de lo que estamos buscando. Siempre va a depender. Estamos, listo. Perfecto, chicos. Un ratito voy a tomar agüita. Yo me, me, me seco muchísimo cuando hablo. Ojalá que más gente se una. Me encantaría que puedan ustedes compartir este live, chicos. Ayúdenme con eso. Ayúdenme. Miren que yo estoy entregándoles mi punto, poder darles este taller gratis para poder compartir con ustedes. Así que sería súper lindo que pueda unirse más gente. Tenemos otra herramienta, una herramienta que directamente nos va a ayudar a generar ese FODA. Aquí está. Esta herramienta es una herramienta del gobierno español, ¿ya? Que nos facilita muchísimo, nos facilita, ¿por qué? Nos facilita en el sentido de poder generar, de generar nuestra... Eh, de generar nuestro FODA a partir de preguntas que ellos nos hacen. A ver, a ver, a ver, un momentito. No me digan que me he olvidado mi contraseña. Vamos a, vamos a ver, permítanme un segundo, espero que no. <risa> espero que no, denme un segundo, por favor. Mientras tanto vamos conversando, vamos conversando. No puede ser que me olvide, no, no puede ser, no, no puede ser. No puede ser, permítanme. Creo que es con mi, otra, con mi otro navegador que la tengo. Sí, sí, sí, mi otro navegador. Aquí la tengo. Aquí la tengo, aquí la tengo. Ya les muestro mi pantallita. Ya les muestro. Ayúdenme a compartir, chicos. Vamos, vamos aquí está, va, ¿qué pasó?, ¿ah, y ahora?, ah, ya sé por qué, se estaba iniciando bien, ahí se cambia, ahí se cambia, ahí se cambió, Listo, listo, ya estamos. Entonces nos vamos aquí. Quisiera saber que si se ve, ¿no? Se ve todo correcto. Espero que sí, que se esté viendo la pantalla de, de la herramienta para DAFO. ¿Qué pasó Nelson? No te estoy entendiendo, compartió, ¿eh? En, ah, en relojes, eso. Ahí Nelson nos va a compartir su página también, que es súper buena. Vamos, chicos. Listo. Listo, listo. Ahí está la herramienta. Entonces, nos vamos a nuevo DAFO. Les voy a mostrar de forma rápida simplemente las opciones que tienen. No vamos a generarlo en este momento, pero yo quiero que la conozcan porque me parece buena, me parece súper útil, principalmente para emprendedores, ¿no? Ponemos un título, una descripción de nuestro análisis FODA. Y fíjense que a continuación vamos a ir trabajando los factores, la matriz de factores que es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y más adelante, la misma herramienta nos va a generar una matriz de estrategias de acuerdo al DAFO que hemos realizado, a las, al FODA que hemos realizado y para finalizar los resultados que podemos obtener. Así que yo creo que esa herramienta es súper útil, súper, súper útil. Eh, ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Porque para los que no entendemos, no conocemos bien a cabalidad lo que es el marketing, cómo se trabaja de forma estratégica. Este tipo de herramientas nos va a facilitar muchísimo. Y ahí se las presento. Es una herramienta del gobierno español, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dice ahí. Así que me parece que es súper útil. Ya saben, cuando, si ustedes quieren que les comparta alguna de las herramientas que estoy mencionando, con mucho gusto se las comparto. Me avisan por el chat y cuando acabe este live, yo voy a estar ahí respondiendo sus comentarios y compartiéndoles. ¿Estamos? Muy bien, Gina. Perfecto, perfecto. Me encanta, me encanta. Me encanta que les guste. Me encanta que les sirva. Ojalá las puedan aplicar y las puedan usar. Va a ser muy, muy buena. A ver, me avisan, chicos. Cualquier cosita estoy aquí. ¿Listo? Vamos a continuar, entonces. Todo lo que hemos visto es para poder hacer el, previo, el análisis previo de ese proceso de marketing digital que les he mostrado en un inicio, donde nos va a ayudar a generar y analizar y desarrollar el análisis FODA. Ahora vamos a ver una herramienta que nos va a servir para poder determinar nuestros objetivos digitales. Súper fácil, súper simple, pero que nos puede ser eh, útil. Voy a dejar de compartir porque Vamos a irnos ya con el otro navegador. Demen un minutito, voy a abrir la herramienta. Se llama Clientify. Ya estamos 40 minutos. Quiero ver más gente, quiero ver más gente conectada. ¿Cómo estamos? Claro, Lucas, que hace falta siempre, porque tenemos que conocer nuestra situación, tenemos que saber qué está pasando. Desde el, desde el FODA nosotros podemos desarrollar nuestras estrategias. La idea, lo importante siempre, es poder, es poder convertir nuestras debilidades en, en, en fortalezas y saber qué cosa nos amenaza y qué oportunidades tenemos. Es súper importante. Es importante si vamos a utilizarlo a nuestro favor y si vamos a generar y desarrollar nuestras estrategias enfocadas a este análisis FODA. Es importante de esa manera, si no, no sirve de nada. Bueno, de hecho, de hecho, para un plan necesitamos hacer un análisis FODE. Entonces, es importante, es importante. Ahí Nelson, que es también un capo de la película en tema de marketing, de marketing más tradicional, pero es un capo en eso, tiene muchísima experiencia. También puede compartir contigo algo ahí en, en comentarios. Así que estamos aquí para compartir entre todos. Lo quiero ver como siempre a nivel de los pequeños. A ver, Gina, no te estoy entendiendo. Si nos puedes aclarar, por fa. ¿Cómo es Gina? A ver si nos aclaras en comentarios y vamos aclarando lo que nos preguntas. Voy a continuar con los objetivos que les dije, que está un poquito enfocado al tema de embudo. No, es que no te estoy entendiendo. ¿Qué quieres ver como siempre a nivel de las pequeñas empresas? Eso no, no estoy comprendiendo tu comentario. Um, ahí. ¿Dónde está mi, mi embudito? Listo, listo. Ahí estamos. Nuestra herramienta para objetivos. Está muy enfocado al tema de conseguir clientes. Listo. Entonces, fíjense que aquí, primeramente, tenemos la oportunidad de seleccionar nuestro sector. Estándar B2B, si somos una empresa que vende de negocio a negocio, agencia de marketing y publicidad, agricultura, construcción, consultoría, e-commerce, etcétera, etcétera. A ver, díganme, les escucho, cuéntenme alguna, alguna empresa, ¿qué sector quieren? Híjole, los embudos, Lucas, sí, complicado, pero ahí vamos. Vamos, pónganme un sector en sus comentarios y vamos a, a poner en la herramienta. Vamos a buscar este tema, en la herramienta. Yo los espero. Vamos a ir respondiendo a Gina. Ah, ok. Ya, está perfecto. Casi todas las herramientas que les estoy mostrando, Gina, justamente están enfocadas a eso. Están enfocadas a... A las pymes, principalmente a emprendedores y a pymes que no comprenden tanto este mundo online y que nos puede facilitar la vida, ¿no? Y además no solo el mundo online, que no tienen ni entendimiento real de lo que es el marketing a nivel profesional. Es súper importante. Perfecto, Lucas. Vamos a ver ahorita mismo el sector inmobiliario, a ver si hay. Creo que sí hay. Estoy casi segura que sí, sí hay. Vamos, vamos, vamos. Perdón que haya quitado la pantalla, pero estaba compartiendo eh, medio de forma errada y nos estaba apareciendo muchas pantallas en uno. lo que Eso no quiero. Ahora sí, ahora sí nos vamos, ¿no? Con el embudo, refiriéndonos lo, al objetivo, a lograr nuestros objetivos. Vamos ahí a buscar. Aquí está Inmobiliarios y Real Estate. Respondiendo al comentario de Lucas. Bueno, acá nos vamos a ir a indicar el número de clientes que nos gustaría conseguir. A ver, vamos a poner 100. No sé, no sé cuál es el objetivo de Lucas, pero vamos a poner 100 y le vamos a dar a calcular. Entonces, nos dice, ¿qué necesitamos para conseguir nuestros objetivos? Vamos a ir de abajo hacia arriba, porque arriba en, en el primer lugar está el objetivo. Listo. Entonces, primero necesitamos conseguir, 83,000 visitantes en nuestra web, según esta herramienta. Vamos. Número de leads necesarios, 2,078. Esto para que nos demos cuenta y entendamos que en el mundo online el proceso es mucho más largo que en el tradicional, que en el físico, si quieren, en el presencial, como quieran. Entonces, hay que, hay que trabajar desde abajo y es así como se trabaja. Conseguir estos leads que son los clientes potenciales. Después, tenemos... Eh, con estos leads oportunidades son los leads que están realmente interesados en nuestro servicio inmobiliario aquí piensa que nos muestra 264 y para finalizar el número de clientes 100 entonces tenemos un 37.9 por según la plataforma de conversión a mí me parece estupenda esta herramienta no nos puede ayudar nos puede dar parámetros Siempre va a depender de, no nos olvidemos de eso, pero de que nos puede servir y nos puede ayudar 100%. Listo. Vamos, vamos con más herramientas. Vamos con más herramientas. ¿Qué les ha parecido esta herramienta? Útil, ¿no? Simple, pero útil. Simple, pero útil, realmente. A ver, ahí nos está comentando Rodrigo. Dice que usa el análisis FODA cuando hace el plan de marketing para alguna empresa. Claro, Rodrigo. Exactamente es lo que yo le mencionaba a Lucas. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo si lo vamos a aplicar, si lo vamos a usar. Porque no sirve de nada hacerlo para, para verlo, ¿no? Qué bonito, tenemos fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y listo, se quedó ahí. Entonces, hay que hacerlo para aplicarlo realmente. Si no, no sirve. Mucho del objetivo, mucho bueno. Siempre depende. Para mí el marketing depende de, depende de, depende de, así nomás, en todo. Eso es el marketing, depende de. Vamos con más. Y hemos... Hemos visto análisis previo, hemos visto objetivos. Ahora vamos a generar el buyer persona. Tenemos un generador de HubSpot que seguramente muchos lo conocen. Este generador en sí, digamos que es bueno, pero le falta algunos criterios que sean más, más específicos. Puesto que eh, en este generador está muy enfocado a, a hacerlo de forma general cómo trabajábamos o trabajamos el público objetivo. Por ese motivo, eh, no es, digamos, tan específico. Ah, bueno, me está, me está saltando. Me está saltando. Mi link está mal. Vamos a buscar el, el generador para mostrarles directamente. Ajá. Mientras tanto, los leo, los escucho. Bueno, no los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. <risa> El marketing, si no se puede medir, no es marketing. Bravo, Nelson, bravo, bravísimo. Es uno de, una de mis pasiones, una de las materias que, que doy aquí en el Diplomado de la Católica de la Paz. Excelente, realmente. Pero también, pero siempre va a depender de, aunque lo miramos, siempre depende de, madre mía, mayor persona, creo que aquí hay un mapa, dice, correcto, ¿cuáles son los miedos, intereses? Exactamente, Lucas, Exactamente. Bueno, aquí estamos con el Buyer Persona, con esta herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Ahí, ahí vamos. Y vamos a elegir crear mi Buyer Persona. Súper útil. ¿Qué es el Buyer Persona? Para los que no saben, el Buyer Persona es nuestro cliente ideal. Es un perfil ficticio de nuestro cliente ideal. Entonces, aquí nos va a permitir primero asignar un nombre. Vamos a... Ya que Lucas está súper participativo, vamos a poner Lucas, vamos a poner Lucas, vamos a elegir un avatar para Lucas, a ver, alguno que más o menos se parezca, bueno, no hay muchos acá, sí, no, no tenemos muchos. No hay mucho que elegir. Digamos que, a ver, este, bueno, igualmente yo no lo conozco en persona Lucas, solo por foto, así que no podría identificarlo tan fácilmente. Fíjense que en este momento nos está mostrando como una entrevista la herramienta, ¿no? Una entrevista que podemos hacer a, incluso a clientes, incluso a otras personas para poder determinar nuestro buyer persona para que nos pueda facilitar este proceso. Pero lo, nosotros lo determinamos eh, al finalizar. O sea, no es, que, no es que la gente lo va a determinar, no es que una encuesta lo va a determinar, pero sí nos ayuda a determinar. Ya hemos elegido. Ya tenemos aquí la imagen, tenemos el nombre y le damos a continuar y nos va a pedir cuántos años tiene, el nivel de educación más alto que alcanzó y así nos va a hacer un montón de preguntas. Para finalizar nos va a mostrar un perfil ficticio de ese persona, donde nos va a dar parámetros de su edad, de lo que ha estudiado, de su nivel económico, de lo que le interesa, de los problemas que tiene. Existen Existe una gran variedad de datos que nos va a proporcionar y eso es lo que es el buyer persona. ¿Ya? A ver, a ver, ¿se puede tener muchas baterías personas? <ríe> baterías personas, ¿listo? La verdad que primera, primera vez que escucho esa palabra de baterías personas, prefiero decir cliente ideal. <ríe> sí, ten, sí podemos tener porque podemos primero determinar un público objetivo que es general, que es ese target que le llamamos, ¿no? A nivel general por rangos, rangos de edades, rangos de... Eh, incluso de un lugar donde vive una ciudad a nivel general y a partir de ahí determinar diferentes buyer personas podemos determinar un buyer persona mujer, un buyer persona hombre un buyer persona niño, dependiendo de los servicios y productos que tengamos entonces todo eso va a influir, va a determinar qué va, para poder generar nuestros buyer o nuestro buyer persona y es súper importante porque a partir de ahí vamos a desarrollar estrategias, vamos a generar contenido y mucho más. Perfecto. Vamos, vamos, vamos para eso. Vamos a continuar. Entonces, después de determinar nuestro buyer persona, vamos a darle al siguiente poco para que vean lo que tenemos con el buyer persona. Fíjense que también vamos a enfocarnos en la industria que trabaja, en, de qué industria es ese nuestro cliente ideal. Es súper importante el tamaño de la organización donde trabaja. Todo es hmm. determinar muchas cosas. ¿Cuál es el puesto en el que se encuentra? cómo se miden los resultados de esta persona, quién es su superior, y así. Ahí la tienen una herramienta súper buena, muy Gina, dependiendo de todo, depende de exacto, Gina, exacto, exacto. No se olviden de esa frase, depende de, el marketing depende de siempre. Ahora yo me voy a disculpar un segundo, se me está descargando la batería. A pesar de... Yo sé que ustedes dirían, ah, debería dejarla cargada porque hace eso, ¿no? Pero bueno, no me gusta dejarla cargando porque se arruina la batería. Y más si es una computadora nueva. Es bueno que cumpla su función, que se descargue sola y que se vuelva a cargar. Por eso hago eso, ¿ya? <risa> Continuamos. Después de tener nuestro buyer persona identificado, nos vamos a ir a generar estrategias. Y fíjense que les traigo un plan, un generador de plan estratégico también de HubSpot. Súper, súper, súper. Vamos, vamos a ir. De ver, La verdad que HubSpot tiene un montón de herramientas gratuitas que nos ayudan, nos ayudan en todo. Vamos a poner eh, en español, desde acá desde mi extensión. Primero que no soy capa en inglés. <ríe> y seguramente que muchos de ustedes tampoco entienden. Entonces, vamos a ver acá. Fíjense que nos va a proporcionar una plantilla, es un generador de planes de marketing, donde nos va a poder ayudar a delinear esa estrategia que necesitamos. Como les digo, esta, estas herramientas están súper enfocadas para emprendedores, para pymes, para personas que no comprenden a cabalidad cómo se trabaja en marketing. Y eso es muy necesario porque hay muchas eh, empresas de, otras, de otros rubros, de otros sectores, que están tratando de involucrarse con el mundo digital. ¿No es cierto? Y no saben cómo hacerlo. No saben cómo ingresar. No saben qué tienen que hacer previo a entrar al mundo online, a tener una página en Facebook, a tener una, una cuenta en Instagram, a tener un sitio web. No tienen la mínima idea. Y es importante. ¿Por qué? Porque el marketing digital se trata de una estrategia. Se trata de trabajar desde un plan estratégico. Si no, no nos funciona. Vamos a, eh, antes de continuar con esto del generador gratuito, vamos a leer el comentario de Nelson, súper importante. El buyer persona es un arquetipo del consumidor que reúne las características ideales. Exacto. Bueno, para un producto o servicio concreto. Y no siempre es el que compre el producto. Sí, pero se supone que es el, el, que, el que queremos que compre, ¿no? Porque se supone que estamos buscando el ideal, el que realmente eh, anhelamos, ¿no? Para nuestra empresa. Bueno, esa es mi percepción. Esa es, esa es como la percepción que yo tengo y el concepto que yo tengo a, a mi criterio de experiencia de aprendizaje. Lógicamente, en marketing siempre va a depender de, <risa> vamos a seguir con eso. A ver, Lucas, yo creo que estas herramientas son más para especialistas en marketing digital que para dueños de negocios. No, porque realmente tenemos, yo no lo veo así. Obviamente, tenemos que tener un, un previo conocimiento y mínimo conocimiento de términos. Pero la ventaja es que tenemos como el paso a paso para generar ya algo. Y el que no, el, eh, digamos que el de marketing digital normalmente ya sabe el proceso, ya sabe cómo se desarrolla un mayor persona, ya sabe cómo generar un plan. El emprendedor o las pymes no. Y otro punto importante es que estos, esos, eh, las pymes, los emprendedores en especial, muy, muy difícilmente tienen un presupuesto para pagar a alguien que trabaje su marketing. Por eso es tan necesario conocer estas herramientas y por eso creo que sí se pueden aplicar y pueden ser muy útiles a nivel emprendedor. Por ese motivo me parece que sí es, es necesario. Eh, digamos que sí, ¿no? Los conceptos, ¿no? En parte. Pero cuando las conocen las herramientas es mucho más fácil para, para los emprendedores utilizarlas. Ahí está, Gina nos dice, lo necesitan a gritos esa es mi percepción. Es lo que yo creo desde mi experiencia acá, yo pienso. A pesar de que el conocimiento en Bolivia principalmente todavía está como retrasado en el mundo digital, pero también hay la dificultad de poder pagar a alguien que se encargue. Por eso también estoy dando este taller gratuito para poder ayudar a, estas, a estos emprendedores y a estas pymes que necesitan eso es lo más importante, eso es lo que a mí me, me interesa, me interesa. Los dueños de negocios son muy empíricos, sin embargo, el que logra aplicar un buen plan, ¡exacto, Lucas! Por ese motivo, por ese motivo, porque como no saben cómo hacerlo, este tipo de generadores, estas herramientas que nos van dando el paso a paso, nos ayudan a lograr eso, porque sin este paso a paso es más difícil que yo lo pueda hacer. Es posible que no lo hagan, digamos, súper 100% re bien, pero ya les da un parámetro, ya les da un plan a seguir. Y ese es, ese es el beneficio. Fíjense que recibirás un plan de 12 meses en menos de 10 minutos. Así que excelente. Vamos a darle a empezar un poquito para que veamos cómo vamos. Bueno, vamos a poner, a ver qué nos va marcando, simplemente como parámetro, para que veamos un poquito lo que nos va a indicando. Nos sugeriremos en algunas preguntas tratadas sobre la empresa. Vamos a continuar nombre de la empresa. Ya y nos vamos a ir al sitio web. Listo. ¿Cuántos empleados trabajan en tantos, Micaela? Uno, listo. Y así. Entonces, bueno, no voy a continuar porque realmente esto va a ser largo. Eh, a ver, simplemente que algunas palabras que describan su dirección. Ah, la misión de la empresa. ¿Ya? Incluso en esta pregunta, por ejemplo, que dice de la misión, yo creo que eso ayuda a que el emprendedor se enfoque y sepa que tiene que tener una misión, que tiene que saber qué hago, qué tengo que hacer. Y lo digo desde mi experiencia como docente, cuando... Les hago hacer un plan de acción, por ejemplo. No saben dónde están parados. No tienen idea cómo hacer un objetivo. Y no nos olvidemos que si no tenemos una misión o una visión, es difícil empezar a generar objetivos. Por eso es que yo les traigo estas herramientas que son, digamos, bastante, yo digo sencillas. Aunque tú digas que, decir los términos, los conceptos, pero nos muestra el camino. Ese es el beneficio. Ahora, entender términos, podemos, digamos, preguntarle a Google. <ríe> Hay tantas cosas que podemos hacer en el digital últimamente que es, se nos facilita todo. Y claridad en qué negocio está exactamente, Gina, exactamente. Lo que te dicen, ah, no, yo vendo, eh, vendo tazas. Pero es que no es tan sencillo, no es que yo vendo tazas. Esa taza, ¿qué necesidad cubre? qué anhelo cubre, qué interés cubre, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que verlo. A ver, Nelson, agüita, agüita, agüita, ya me estoy secando. Ya vamos. Uy, una hora. Y sé que al paso que vamos nos vamos a quedar más de dos horas, chicos. Así que van a tener que tener paciencia. Vamos, vamos, compartan, compartan el, el like para que seamos más, más. Quiero más gente aquí. Quiero que mucha gente se pueda involucrar con esto y pueda aprender, por favor. Ayúdenme en esta tarea, porque realmente estoy dando mi tiempo, un tiempo, digamos, bastante largo para poder entregar estas herramientas. Les pido, por favor, ayúdenme con eso. Vamos con Nelson, su, su comentario. Los dueños de negocios entienden de su negocio. Yo digo hasta por ahí. Hay gente que no, no sabe, no entiende. Cree que eh, eh, la producción y listo. Eso es lo que entienden. Pero otras cosas no. No entienden a veces de cómo administrar, no entienden hacer marketing, no entienden finanzas, muchas veces. Ese es el problema. Eso es lo que me ha pasado y lo que veo en emprendedores, desde mi experiencia. Pese a que ahora las habilidades blandas en un empresario son vitales, pero para eso estamos los especialistas en marketing. <ríe> Gracias, Nelson. Sí, exacto. Y para poder ayudar, eso es, eso es, creo que es una de las de las cosas más importantes que tiene el marketing, poder ayudar, ¿no? Bueno, después de esa pequeña herramienta de generador de un plan estratégico, tenemos la transición a lo digital. Para poder empezar a tener esa presencia online, ya sé que esto va a ser súper básico para muchos de ustedes, pero creo que es, digamos, una, un punto importante que siempre lo he tomado cuando tengo que generar, crear, empezar a crear una presencia online de marcas. Revisar dónde puedo, eh, si mi usuario de marca, por ejemplo, el mío es arroba mika para que nos enteremos y entendamos de qué estoy hablando. Puedo yo usar ese mismo usuario en todas las plataformas, incluso comprar un dominio. Para eso tengo una herramienta que se llama Knowem y nos permite, ahí vamos con la herramienta, y nos va a permitir detectar si tenemos espacio en todas, las, en, todas las, en todas las plataformas o no para nuestro usuario. Aquí está la herramienta. Por ejemplo, vamos a poner, solo Mika voy a poner. Seguro que está ocupado. Le vamos a dar a chequearlo. Y ahí nos va a ir mostrando dónde tenemos disponible y dónde no. En esta herramienta, la verdad, sí encontró algunas veces errores, donde me aparece que está ocupado y no está ocupado. Pero también puede pasar de que, por ejemplo, me aparezca en Facebook que está ocupado. Yo vaya a Facebook y busque y no esté ocupado. Pero, o sea, no me aparezca la página. Pero es posible que la página esté todavía en construcción, que esté oculta y no sea pública. Y por eso que no me aparezca ya. Entonces, puede ser eso. Aparte de mostrarnos plataformas de social media y otras donde Creamos el usuario para saber si está disponible. Como ven aquí, este Live Journal está disponible. Entonces, de esa manera yo puedo, antes de crear mis cuentas, saber si el usuario que voy a poner está disponible o no. Más abajo incluso puedo ver dominios disponibles. Ya se dan cuenta que es súper útil para el inicio, para cuando yo necesito generar esa mi presencia online. Vamos a ver el comentario de Lucas. ¿Se puede trabajar como consultor y hacer una plantilla de marketing para una empresa en Bolivia? ¿O sí o sí tienes que estar en, en plantilla? ¿Cómo es eso? Lucas, no estoy entendiendo. En plantilla, ¿a qué te refieres con plantilla? Voy a continuar con las herramientas. Ya estamos eh, yendo para adelante. Tenemos la, eh, la planeación y trabajo colaborativo. Vamos a ir con Trello. Seguramente muchos conocen. Es un poco para trabajar en equipo. Ah, no. No, porque si eres consultor no estás en, plan, en planillas para nada. No, porque eres un consultor externo independiente. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí estamos con eh, Trello, que es para poder trabajar a nivel colaborativo con marcas, eh, con clientes. Podemos trabajar con clientes, podemos trabajar con nuestro equipo de trabajo de diferentes maneras. Esta herramienta nos proporciona plantillas. Para mí, las plantillas siempre van a ser muy útiles para poder a trabajar de forma más rápida, pero para hacerlo, digamos, mejor siempre desde cero, lógicamente nos va a funcionar, digamos, más eficientemente, ¿no? Fíjense que tenemos plantillas y podemos seleccionar nuestro sector. Vamos a seleccionar negocio. A ver, eh, vamos a seleccionar alguna de estas plantillas. Mmm. Mm. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí vamos a traquear, digamos, las decisiones. Solamente es para que vean un poco cómo funciona, cómo se va formando la plantilla. ¿no? Estas plantillas se van formando así por tableros, donde yo puedo poner, en este caso, por ejemplo, ya tenemos instrucciones, decisiones tomadas, y se va trabajando con fechas límites, fechas límites de las que yo tengo que presentar una tarea, tengo que presentar un proyecto, lo que sea. Entonces, se va trabajando de esta manera. Para eso es Trello, Y se puede ir asignando, asignando tareas, asignando programas, asignando proyectos a diferentes personas del equipo para poder trabajar y para poder tener esos resultados. A ver. Ah, sí, he escuchado también de Basecamp, Lucas. Excelente, gracias por la recomendación. Ahí, ahí tienen una recomendación de Lucas también. Igualmente, para Trello, que Trello, Trello tiene una opción gratuita muy buena, eh, no sé, Basecamp, si también tiene la opción gratuita. Incluso para los que les cuesta entender otras herramientas, podemos utilizar Google Drive también y compartir contenido desde ahí, que se permite editar. También se puede trabajar colaborativamente desde ahí. Ahora, una vez que, que hemos visto planeación y trabajo colaborativo, ya tenemos como organizado todo. ¿No es cierto? Tenemos los objetivos, estrategias, tenemos la transición al digital. Vamos a irnos ahora al diseño. ¿Al diseño de qué? De contenido. ¿Por qué necesitamos hacer un diseño de contenido? Porque el marketing digital sin contenido no funciona sin contenido desde redes sociales, sin contenido en, en, un, en un sitio web donde tengamos un blog y podamos actualizarlo constantemente para que sigamos posicionados. Todo eso es súper importante. Para eso yo les traigo Canva. Seguro que todos ustedes conocen, o la mayoría, porque veo que muchos de ustedes sí trabajan en digital, trabajan en marketing. Canva para mí es una herramienta estupenda, muy buena. En, en la cuenta gratuita también es súper buena. Yo personalmente ya tengo la Pro, eh, nos da muchas facilidades en el tema de marca, en el tema de, eh, de trabajar con varias carpetas, esas cosas nos facilita. Tenemos plantillas eh, gratuitas a todo nivel, imágenes, videos, audios. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Pro. Podemos trabajar en equipo, eso nos facilita. Fíjense que aquí en el lado izquierdo de mi cuenta de Pro, de, de Canva, tenemos, eh, tenemos marca donde vamos a tener, aquí pueden ver un poquito, carpetas con las marcas. ¿No es cierto? Con nuestros logos, con las eh, como el brand kit que yo le llamo. Más, a, a continuación podemos generar carpetas de nuestros clientes. Vamos a irnos a inicio donde podemos empezar a generar contenido, elegir plantillas desde acá para todos los tamaños que necesitemos. Fíjense que tenemos para los sitios web. Vamos a seleccionar plantillas para las redes sociales, por ejemplo, mapas mentales. Vamos a darle clic aquí y podemos conseguir eh, portadas para lo que queramos, para revistas, para fondos para Zoom. Vamos a continuar. A ver, aquí están. Eh, bueno, nos aparece rápidamente. Igualmente, nos vamos aquí a crear. Y vamos a ir a buscar portada para Facebook, post para Facebook, historia de Facebook, todo. La ventaja es que tenemos plantillas y eso es lo más importante. Nos facilita muchísimo. Ahora, siempre tenemos que saber trabajar con nuestra marca, con nuestra imagen de marca. No podemos agarrar, utilizar las plantillas y listo. Tenemos colores de marca, tenemos tipografía de marca, ¿no es cierto? Tenemos una voz de marca. Entonces, súper importante trabajar con todo eso. Como les digo, las herramientas están, pero nosotros tenemos que saber cómo utilizarlas, cómo aplicarlas. Caso contrario, de nada nos sirve tener la superlista lista de herramientas. Así que eso tienen que tenerlo súper claro. Sí, totalmente, Lucas. <coughs> Perdón, yo les traigo así una prácticamente porque si no nos volvemos locos con tantas herramientas. Existen muchísimas. Hay otra que se llama Edit, que también me gusta, que es Edit con mayúscula. Perdón, ahora le escribo así, edit.org. Así que tenemos ahí varias. Bueno. Ahí está Lucas siempre entregándonos un poquito de herramientas. Canva es, ah, Fastory, la rompe, dice, eh, no conozco, la verdad que no conozco Fastory, a ver, la voy a ver, de hecho dices que es un poco cara. Canva yo pienso que se acomoda a, a, a emprendedores y a pequeñas empresas, desde lo gratuito hasta lo pagado. Por ese lado yo creo que es, es top, es top Canva. Más herramientas. Ahora sí, nos vamos a la programación. Además, que las mismas eh, plataformas de social media tienen sus propias eh, herramientas de programación. Yo les voy a mostrar en Social Gest cómo podemos utilizar esto. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con muchas marcas, cuando trabajamos con muchas redes, una herramienta que nos permita centralizar todas las redes, nos va a facilitar la vida. Me voy secando, les cuento. Me voy secando. Ahora sí, nos vamos otra vez a social gest. Me van a, de, me van a esperar un segundo. A ver, se está oscureciendo. ¿Me ven bien todavía, no? Sí, yo creo que sí. Me ven bien. Si no me ven bien, me avisan, por favor. Si lo ven, muy oscuro. ¿Listo? Vamos con socialges Ahí está, que ya les había mostrado antes. Les voy a mostrar el tema de la programación, que es súper simple. Otra de las ventajas es que podemos programar el mismo contenido en diferentes redes. Esto no lo recomiendo, lógicamente, porque cada plataforma es diferente. Pero siempre hay algo, siempre vamos a tener algún contenido que es necesario replicarlo. Como, por ejemplo, este live. no Me ha tocado replicarlo principalmente en, en Twitter, en Facebook después subir por ahí una historia en Instagram. Entonces, eh, hay cosas que sí las necesitamos replicar. ¿Cómo hacemos programación con Social Gest? Nos vamos aquí en programar y nos vamos a calendario. Y en calendario nos va a mostrar incluso todas las redes que tenemos incluidas. Y nos va a mostrar los contenidos ya programados. Me voy aquí a crear publicación y vamos a seleccionar la cuenta donde queremos que se programe ese contenido. Podemos programar en Facebook, podemos programar en Instagram, podemos programar en varias, como les digo, en uno solo. No es lo recomendable, pero como les he mencionado, hay cosas que, se, que necesitamos que se compartan en todas las redes. Eso ya muy, muy eventual y es por algo. Vamos a seleccionar solo una. Escribimos el texto. Vamos a poner, estamos aquí en el taller. Pues un ejemplo lo vamos a hacer así súper corto y rápido. Vamos a poder subir desde acá una imagen de nuestra computadora. Podemos subir desde la nube. Podemos eh, integrarlo con Canva y subir desde Canva. Podemos seleccionar imágenes de stock, que es una herramienta de un banco de imágenes, entre gratis y pagadas. En este caso nos lleva directamente a un flash, que es gratuito. Le vamos a dar a aceptar y ya nos va a incluir la imagen. Y aquí a la derecha podemos observar cómo se está viendo nuestro, nuestra publicación. En este momento está en instantáneo. Si yo le doy clic acá, me va a enviar, va a publicarse esta imagen con ese texto en mi cuenta de Facebook. Pero para programar nos tenemos que ir aquí y vamos a programar fecha, hora. Podemos ir a darle clic, si no, en publicar por mí misma a la mejor hora que nos va a programar en este día y publicar por ti a la mejor fecha y hora. Seleccionado de acuerdo a cómo se mueve nuestra audiencia. Una vez seleccionada esta programación, ya le damos a programar. Entonces, son herramientas que nos facilitan muchísimo, que nos ayudan en ese trabajo. A ver, ¿con SocialGest se puede programar reírse de historias? Exactamente, Lucas. Si la cuenta de Instagram es business, no figura pública, no creador, sí se puede programar de forma automática. Ese es otro de los grandes beneficios que tiene SocialGest. Así que te la recomiendo totalmente. Como les digo, me recuerdan después por el chat, por los comentarios. Yo les voy a compartir ese enlace para que puedan tener su cuenta de sus y puedan utilizar un mes gratis. Van a ver que les va a funcionar súper bien. Otra opción, eh, les traigo el tema de las landing page, pero en este caso no nos vamos a enfocar 100% a la landing page como tal, algo similar a una landing page. Las, las, los links, las páginas que podemos generar que todos quieren Especialmente emprendedores que no tienen un sitio web para poder agregar a Instagram, por ejemplo. Social Hest también nos permite hacer esto. Eso, no, eso podemos hacerlo desde su herramienta que se llama It's My Bio. Aquí la tenemos, It's My Bio. Primero les voy a mostrar cómo se ve la mía. Se supone que la mayoría de las personas que abren esto se ve en el celular. Todas las eh, It's My Bio que se generan, se generan en ese formato como la ven, que es, que es visible más que nada para celular. Entonces, ven que es más o menos como una pequeña página donde podemos agregar título, podemos agregar imagen, botones para diferentes eh, páginas, en, enlaces a donde queramos, podcast, videos de YouTube, lo que quieran, ¿no? Se puede agregar, podemos agregar videos, podemos agregar nuestras redes. Entonces, tenemos todas esas opciones gracias a social SocialGest. A ver, creo que no han podido ver, no, no han podido ver. Yo hablando y no han podido ver. Bueno, bueno, disculpen, disculpen. Voy a cambiar, voy a cambiar de, de imagen. Eh, les he mostrado mal, les he mostrado eh, mal. Hemos cambiado de pantalla. No, les he, no, no han podido ver la página de, que, que he generado para mí de socias Disculpen, disculpen. Lo que pasa que para que no me salte todas, les estoy mostrando, a ver ahora. Mm, no. No, no, no, no, no. Perdonen, perdonen. Lo que no quiero es saltar tanto, pero ni modo, vamos a tener que seguir saltando. Bueno. Listo, aquí está. Así es como se ve. Les estaba mostrando mi página hecha con It's My Bio, donde nos muestra súper general, corto, donde podemos agregar imágenes, títulos, botones, video, las redes, lo que queramos. Esa es la gran utilidad que tiene esto de It's My Bio. ¿Qué más? Para, para crear una It's My Bio, como les decía, nos vamos aquí a It's My Bio y nos vamos a agregar nuevo. <coughs> Incluso podemos empezar con una plantilla chicos, ya vamos dos horas y más. Bueno, podemos seleccionar plantillas y desde ahí podemos empezar a generar como les he mostrado. Ya la herramienta les va a proporcionar esos pasos. Con las plantillas es mucho más sencillo. A partir de la plantilla o desde un inicio, podemos empezar a agregar módulos desde el lado izquierdo. Agregar módulos se refiere a lo que queremos agregar, texto, separador, redes sociales, formularios, lo que quieran. Tenemos muchas opciones. Vamos. Ahí voy a quitar esta pantalla para que no se vea así. Vamos a continuar. Espero que les esté siendo útil todo lo que les estoy mostrando porque eso se trata, ¿no? Si lo que les muestro no es útil, olvídenlo. Bueno, vamos a, ya vamos a ir finalizando. No se me preocupen. Me voy a saltar antes de ir a email marketing en el tema de automatización. Voy a ir, a, me voy a saltar a, a atención al cliente con social gest para que pueda eh, seguir en herramienta. ¿Listo? Aquí está. Entonces, ¿dónde? Aquí nos podemos ir a esta parte que dice gestionar, que es de los mensajes, fíjense, y a social inbox. Entonces, acá, una vez que hemos agregado nuestras redes, por ejemplo, ven, aquí me está apareciendo, estamos visualizando de mi cuenta de Facebook. Estamos visualizando los comentarios en este caso. Y e incluso podemos visualizar mensajes e inbox. ¿Por qué? Aquí estamos con todos. Vamos a ver nuevos, propios, cerrados, etcétera. Podemos eh, agregar, permítanme, Un segundo, no sé por qué no nos quiere... Perdón, un segundito, por favor. Y podemos agregar desde aquí, desde la configuración de las redes donde queremos ver y qué es lo que queremos ver. Listo. Entonces, tenemos esta opción para poder, para poder atender mensajes. Y en este caso, comentarios. Vamos a continuar. Les decía, ah, dentro de la atención al cliente, además de utilizar herramientas así donde nos permita involucrar a varias redes, vamos a poder eh, utilizar WhatsApp Auto. Lamentablemente, disculpen, pero no he podido, no es que no he podido. Se me ha pasado, sinceramente, enlazar la herramienta que uso para mostrar mi celular en la computadora. En esta computadora no lo tengo, pero les comento, WhatsApp Auto se llama, es una aplicación, que nos permite automatizar mensajes en WhatsApp, en Facebook, en Messenger, donde quieran. Ya les dejo ahí la herramienta. Listo. WhatsApp. Ah, y bueno, cada, como ves, Lucas, así como tú lo dices, que no te ha gustado esa parte de, de social gesto, no todo es para todo el mundo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, depende de, ¿ya? Siempre va a depender de, ahora sí nos vamos a, a doble email marketing, que en realidad lo que les quiero mostrar aquí es el tema de automatización, más que cómo se manda correos electrónicos, más que el email marketing como tal. Mientras tanto, nos vamos a quedar así, Ahora sí, de verdad, un segundo, un segundo. Voy a prender, voy a prender la luz. Yo ya me siento en oscuras acá. <ríe> un segundito, porfa. Volvimos. Volvimos, volvimos, súper rápido. Gracias, Lucas. Me alegra que estés sirviendo las herramientas. Sí, listo. Bueno, algunos están desertando, lamentablemente. Ya estamos acabando. Espero que no se, que vean la grabación, por lo menos. Ya estamos terminando. La verdad que no pensé tardar tanto, pero con tantas herramientas y todo el proceso que se tarda en marketing digital, pues, tardamos. Hablando de Doppler y mail marketing, les cuento. Que el 8, 9 y 10 de noviembre se viene el MLEMS 2022. Un evento súper bueno, grandioso de, de marketing digital a nivel internacional. Es top. Así que les recomiendo. Es totalmente gratis. A ver si después ahí se los pongo el enlace para que se registren. Es realmente top. Gina no me va a dejar mentir si es que sigue ahí. A ver si Gina sigue ahí. La verdad que no sé, no la veo. Bueno, vamos con Doppler. Como les digo, les voy a mostrar de forma rápida simplemente cómo se puede automatizar, que esa es la idea de, de esta herramienta que quiero mostrarles, no tanto de email marketing. Entonces, aquí nos vamos a automati Automation, automatización de Doppler. Y dentro de Automation lo que tenemos que hacer es crear una campaña de automatización. ¿Cómo creamos esa campaña de automatización? De acá, desde la derecha. Y elegimos qué tipo de campaña de automatización queremos, ¿no? Podemos elegir fechas programadas para que se envíe un correo específico en una fecha programada a todos los que eh, eh, cumplan años, re, recordarles promociones, etcétera. Podemos enviar, por ejemplo, esta, que es la que más utilizo, la que más me gusta, que nos va a ayudar a generar leads, o sea, generar clientes potenciales, que es la suscripción a listas. Entonces, en la herramienta le vamos a decir que, por ejemplo, un suscriptor ha ingresado a la lista. Hay que seleccionar la lista. ¿A qué lista? Tenemos que seleccionar de las listas que tenemos o crear una lista nueva. Le vamos a dar a confirmar la selección. Vamos a dar eh, a continuar desde aquí, desde el más. Esto a, a nivel rápido, como les digo, para poder hacerles, eh, para darles a entender y comprender cómo más o menos se generan estas campañas de automatización. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar qué acción queremos que ocurra cada que un suscriptor ingrese a esa lista. Entonces, digamos, Lucas se registra en un, en un formulario, va a ingresar a esta lista. Una vez que ingrese esta lista, va a recibir un correo. Eso es lo que le estamos diciendo a la herramienta. Y ahí vamos a agregar el nombre del email, asunto, etcétera, todo lo que corresponde a un email. Y después podemos agregar un paso más donde le vamos a decir que si la persona, aquí vamos a poner una condición, define los criterios de la condición. Vamos a decir eh, comportamiento en campaña. Mejor vamos a poner comportamiento en sitio directamente. Entonces, vamos a agregar eh, criterios. No nos está permitiendo. Bueno. Un nombre de la, para la condición. Si sí, hace clic. Si sí, hace clic. Entonces, si sí hace clic, ¿qué va a pasar? Le vamos a mandar un correo de agradecimiento. Pero si no hace clic, ¿qué va a pasar? Le podemos mandar un, eh, le podemos mandar un correo reenviándole con el mismo correo enviado anteriormente, pero con un asunto diferente. Esto puede ser súper largo, puede ser, eh, podemos tardar horas en generar este tipo de campañas. Ya lo único que quería es mostrarles que podemos hacer este tipo de cosas automatizadas porque, simplemente, nosotros generamos este flujo que va a ayudar, que va, en realidad, decir a la herramienta que cada vez que pase esto, pase una acción, se tiene que mandar esto. Eso es lo que hace esto, esta herramienta de automatización por correo. Era más que nada mostrarles eso, contarles. Sí, Rodrigo, totalmente. Pero ahora te cobra. En realidad, eh, 500 emails todavía te deja, pero por 90 días gratis. Ese es, digamos, el precio que se paga cuando ya una herramienta ha cumplido su ciclo de posicionamiento, ¿no? que yo pienso que, aunque nos cobre, es una herramienta estupenda. Así que súper, súper recomendable. <coughs> Gina, gracias, gracias. Bueno, Gina, si te me estás escapando, ya se si te me, me está haciendo no te olvides de la grabación, ya vamos a ir acabando. Ojalá te puedas quedar hasta el final. Ya estamos acabando. Voy a continuar. Una vez visto el tema de, de la automatización, el tema de atención al cliente, analítica, no voy a volver a la analítica porque les he mostrado ya un poco en SocialGest, les he mostrado por sitio web. Entonces, una vez visto el inicio, se tiene que volver a ver al final. Tengo una, una herramienta que es un generador de políticas de privacidad, muy necesario, aunque creamos que no, lo necesitamos cuando tenemos un sitio web para todos, para Latinoamérica, para Europa, para todos. Es necesario. Vamos a verlo. De forma rápida, como les digo, es prácticamente mostrarles. Aquí está. ¿Ven? Eh, bueno, me, la piden, me piden el enlace y yo les voy a compartir para que puedan generar su política de privacidad. ¿Ya? Fíjense que nos genera de diferentes, eh, de diferentes zonas. Podemos generar desde acá, desde el botón. Eh, nos da actualizaciones gratuitas. Eh, podemos descargar la política de privacidad en PDF, en diferentes formatos, editar, personalizarlas manualmente. Y nos aloja las políticas en esta página, términosya.com. Creo que son cosas muy útiles para quienes no comprendemos, no tenemos eh, el entendimiento total de poder hacer esto. Incluso cuando no tenemos un sitio web, generar estas políticas nos va a ser útil. ¿Por qué? Si se alojan en términos ya.com, desde ese enlace que tenemos alojado ahí, podemos incluir ese enlace directamente en nuestro Facebook. Porque las páginas de Facebook también nos da la, la sección para agregar políticas de privacidad. Ay, qué bien, Lucas, me alegra mucho. Sí, sí, no sé, sé que eres desarrollador. Y esas políticas de verdad que nos sacan la cabeza, ¿no? Es cierto, es muy innecesario. Porque realmente es, tenemos que hacerlo bien, especialmente cuando no cuando vivimos en Europa, que tenemos ese tema de las políticas. Seguramente en Estados Unidos igual. Como que en Latinoamérica todavía no está tan bien implementado, pero sí es necesario hacerlo. Ahora me voy a lo, a lo principal, chicos. Tengo unas herramientas que son para plagio, para detectar plagio. ¿Saben qué? Esto creo que es súper importante, muy necesario. Eh, yo las vengo utilizando ya hace tiempo para detectar plagio de mi contenido, para detectar plagio incluso de mis alumnos. ¿Qué ha pasado? Lamentablemente he tenido problemas eh, con estudiantes que copian y pegan tal cual la información. Muy triste, pero cierto. Ocurre muchísimo. Ese es, ese es uno de los grandes problemas del mundo online. El plagio siempre ha existido, no es cierto. Pero eh, con, con el digital, como que se pone más dura la cosa en temas de plagio. Está muy bien, eh, Lucas. Pero hay niveles, ¿no? Hay, muy, hay niveles. La curación de contenido perfecto, pero hay niveles. Y estas herramientas nos van a detectar y nos van a decir, además, cuánto plagio hay en un contenido. Vamos a ver todo esto, por favor. Espero que me estén, ah, ay, no, no me copió bien el, el link. Y me, miren, una de esas se llama Dupli Checker. Tengo varias. Les doy los nombres. Plagium, plagiarism, plagiarism detector y Dupli Checker, que es la que estoy abriendo en este momento. Vamos a ir, les voy a mostrar un ejemplo de cómo verificar eso. Ah, no digas Gina, qué pena, porque ahorita les voy a mostrar una cosa súper, súper importante. Y aquí hay varias personas que les interesa esto del plagio, que lo necesitamos todos, porque siempre queda gente, siempre tenemos a alguien que nos está plagiando. Y la verdad que no es justo para quienes nos ocupamos, para quienes invertimos en educación. Vamos. Yo creo que ya están viendo la herramienta, ¿no es cierto? Yo tengo aquí una página, no una, tengo varias, varias páginas de plagio. Que lamentablemente no, no he encontrado, lo voy a decir, porque he buscado un montón ya. Algunas parece que han sido eliminadas de plagio de mi contenido. Pero esto va a demostrar y les va a mostrar a ustedes cómo hay personas que, que se jactan de ser profesionales y, de lo, y copiando y plagiando contenido de otros. Lamento. Lamento hacer lo que voy a hacer. Lo lamento porque yo he aguantado mucho tiempo. He sido respetuosa incluso, a pesar de que, de que haya, haya habido, haya, hayan habido personas que se han portado muy mal conmigo. Estoy hablando en el sentido de mi trabajo profesional. Por eso voy a mostrarles en este momento cómo se utilizan estas herramientas de plagio. Y además, desde páginas que hacen plagio terriblemente, incluso al 100%. Tal vez algunos de ustedes se van a sorprender. Es muy probable. Y bueno, de eso se trata. Quiero sorprenderlos. Y ustedes mismos lo pueden hacer y lo pueden buscar. Yo no les voy a mentir, no les voy a mostrar cosas que no son. Les voy a mostrar la pura realidad y cruda realidad. Voy a primero mostrarles una de las páginas que voy a meter en el detector para que ustedes vean el plagio que existe. Y no tengo solo una, tengo muchas. Y podría sacar más todavía, pero la verdad no lo quiero hacer. No quiero perder más mi tiempo. Porque hacer todo lo que les voy a mostrar me ha llevado tiempo. Pero lo hago porque yo sé lo que vale mi trabajo. Y no solo el mío, de muchas otras personas. Y si a alguien no le gusta lo que voy a hacer y lo que le voy a mostrar, lo lamento. No es mi intención. Esta es una de las páginas y la señora Grisel Gamarra es una de las personas que hace plagio y lo digo sin pelos en la lengua. ¿Por qué? Porque ella se ha portado muy mal. Desde el momento, desde el primer instante que he sacado mi libro, cuando ella ha adquirido mi libro, ha empezado a publicar contenido en sus páginas de redes sociales, copia de mi libro. Como les digo, estos artículos que les voy a mostrar de plagio, no necesariamente han sido de mis artículos, porque realmente eh, han desaparecido muchas cosas, incluso de Facebook, de su página. No encuentro las publicaciones que ha realizado. Me pasó el trabajo de ir hasta el 2020. Parece que las ha borrado porque ya me ha bloqueado por Facebook, me ha bloqueado por Instagram, me ha bloqueado por Twitter, me ha bloqueado por todo lado. Como que las acciones nos dicen, ¿no? ¿Qué cosas más raras pasan en este mundo online? ¿Qué cosas? Realmente. Voy a entrar, fíjense. Voy a copiar contenido de esta página. Fíjense que lo estoy haciendo, lo estoy copiando. ¿Listo? Copiar. Por favor, lean la primera parte que dice para que se den cuenta que estoy copiando el mismo texto. Y dice, se entiende por segmentación el proceso mediante el cual las empresas, ta, ta, ta. Ahora voy a ir a mostrarles la herramienta de plagio. Para que ustedes vean el gran plagio que tiene esta señora. Porque esa señora ya no es mi amiga, era mi amiga. Y los, las amigas o los amigos no, se, no hacen estas cosas. Yo a mis verdaderos colegas los trato con mucho respeto y los valoro, Incluso los recomiendo. Esta es la herramienta. Voy a, voy a pegar ahora el texto que he copiado que les he dicho. Ahí está. Les muestro. Pegado el texto. Más abajo voy a ir a marcar el, el de no soy un robot. Y voy a ir a comprobar plagio. Yo les demuestro aquí. Les estoy demostrando con hechos. Yo no estoy hablando por hablar. Y si muchas... En el momento que yo he publicado que me han plagiado una gran parte de mi libro... Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no la denuncias? ¿Por qué? Porque no me quiero cocinar mi hígado. Por culpa de una persona que yo no, yo no tengo la culpa. No me quiero cocinar mi hígado, no quiero gastar mi dinero. Entonces, creo que es la mejor forma. ¿Qué dice ahí? 100% plagio. Y vamos a, a ver, a chequear un poquitito. Obviamente, hay algunas páginas que son de ella. Más abajo, fíjense, aquí, 13%. La importancia de la segmentación Agendiz más abajo hay otra, una presentación en el Slideshare. Este artículo, de hecho, no tiene tanto plagio. Ahorita aparece porque está apareciendo su blog. Vamos a ir a otro enlace y se van a dar cuenta. Plagiado total de, incluso, de eh, la página de Google Think. ¿Cómo es? Eh, Think, piensa con Google en, en inglés, ¿no es cierto? Ha copiado y ha pegado incluso el Think with Google. Ni cuenta se ha dado. A ese nivel ha llegado. Yo creo que no es justo. Las personas que me conocen saben la calidad de persona que soy y la calidad profesional que soy. No es justo. Y no solo por mí, yo estoy mostrando todo esto por todas las, todos los profesionales que están siendo plagiados por esta señora. Y para que las personas que la siguen y creen que ella es la súper experta en marketing digital se enteren que no lo es, porque no lo es. Digamos que sabe algo de marketing, pero no de marketing digital. Voy a ir por otro enlace ya. No voy a darle mostrarles todos, porque realmente vamos a tardar. Y sinceramente me hierve la sangre. Me molesta. Y tengo todo mi derecho de, de hacer esto. Porque está afectando a mi trabajo, está afectando a mi imagen profesional. ¿Por qué afecta? ¿Por qué? Se ha jactado de ser una experta delante de muchos sin serlo, incluso con mi contenido. Estoy haciendo los cambios de pantalla porque quiero que vean que realmente estoy copiando desde otro enlace y no yo lo no estoy copiando de, de, un, de por ahí. Este es otro artículo. ¿Cómo ofrecer una buena experiencia a los clientes? Voy a copiar hasta una parte porque no nos va a permitir por la cantidad de caracteres. Ya voy a cambiar de pantalla nuevamente. Es que Lucas, yo la conozco en persona también, y era mi amiga, y ha hecho una mala práctica y la sigue haciendo. Ese es el problema. ¿Se van a dar cuenta si revisan su sitio? se van a dar cuenta que sus últimos artículos, que digamos que muchos de ellos no se encuentran plagios, son recortitos porque no tienen ni idea de lo que está hablando. Acabo de copiar el texto de la página que, que acabo de mostrarles. Y vamos a ir a comprobar plagio nuevamente. Y si ustedes desean que les pase todas las páginas que encontrado con su bendito plagio, les paso sin problema. Ustedes lo pueden verificar con estas herramientas. Vamos a esperar. Exacto, Nelson. Yo también digo mamita mía. Y realmente no tengo pelos en la lengua. No lo estoy teniendo. Aguanté mucho, mucho tiempo. Hay límites. Gina, como te digo, no me quiero cocinar mi más. Perder mi tiempo. Pagar abogados. Qué mujer. Para que vean, miren que sigue cargando la página del play. A mí me daría vergüenza. Sinceramente, mucha vergüenza. Ustedes pueden entrar a mi sitio web y a mi blog y pueden, te pueden usar, buscar todas las páginas y pueden entrar a esas herramientas. Hagan lo que les dé la gana y van a ver que no van a encontrar plagio, chicos. Yo les aseguro. Yo también leo, ¿qué creen? Yo también busco información de otros sitios. Claro, hay que educarnos. Para poder, miren, que sigue, sigue detectando porque hay tanto plagio en esa página que sigue la herramienta buscando. Yo no creo que, que yo esté hablando por hablar. Y espérense para lo que viene. Espérense. Miren lo que yo tengo aquí. No, no van a poder ver. Creo que no están pudiendo ver. Creo que voy a quitar mi fondo y les voy a mostrar. Es triste. Pero cierto. Miren, sigue cargando la página de plagio. No puede ser. ¿Me pueden dar una explicación? De verdad que yo les agradezco a los que me están apoyando. Yo quiero que ustedes mismos comprueben. Quiero que ingresen a sus cuentas. No me interesa que le den mayor alcance. Quiero que busquen y revisen sus cuentas de Facebook, de Instagram, de todo lado. Van a encontrar un montón de contenido sacado de otras cuentas. A profesionales de alto nivel internacional es tan cínica que plagia. No creo que eso sea profesional. Hace un tiempo atrás, directamente no ponía el nombre de nadie, ¿no? Quitaba incluso los logos de las, de los, de los, de, las, de los contenidos de otras páginas. Yo he visto cómo ha robado a una agencia de marketing digital verificada de Facebook, super top de, de México, quitando su logo. Eso no se hace. Pero la gente le cree. Hay gente que le cree. Eso, eso es lo más raro. Ha llegado a 10.000 seguidores recién. Ahí ha puesto su super letrero en Facebook. No creo que sea importante. No. Hay cosas más importantes en la vida. Ser una buena profesional y persona. Y eso ha puesto en sus redes. Persona. Eso no es ser una buena persona, discúlpenme. Ay, me mato porque sigue cargando, por favor. Mientras tanto, que siga cargando. A ver si nos termina de cargar o es mi internet que lo está poniendo lento, no sé. Al final. Voy a quitar mi pantalla. O sea, no mi pantalla, voy a quitar mi fondo. Um, creo que no me deja. Sigue, sigue, chicos. Disculpen, me quiero quitar. Eh. Ay, ya, yo me he equivocado. <risa> Yo quería tener un fondo bonito, por eso le puse el otro. <risa> bueno, mientras siga cargando la página, porque sigue cargando, y si no da, la vamos a actualizar. Porque a veces como que se cuelga, ¿no es cierto? Les decía, miren lo que yo tengo acá. Este libro es este. Ay. Bueno, este es el libro de Grisel. Y he tenido que comprarlo porque yo sabía que me iba a plagiar. He tenido que gastar mi dinero para comprar este libro. A mí no me interesaba, ni me interesa. Y la mitad de este libro, les digo, tienen contenido de otras personas. No me refiero a plagio. Hay invitado a un montón de profesionales. Incluso yo tengo ahí una persona que conozco, una amiga, para que escriba partes del libro. ¿Eso qué demuestra? Que esta persona no sabe. Así no vas Y este es mi libro. Ustedes saben, los que, varios de ustedes han comprado mi libro. Y conocen mi libro. Incluso no tengo ni siquiera bibliografía acá. Tengo algunas referencias, pero no bibliografía. ¿Por qué? Porque es 100% mío. Desde mi experiencia y conocimiento y aprendizaje. Vamos con el detector. Nada, voy a actualizar la página. No sé por qué me está dando ese problemita. Voy a volver a copiar el mismo texto. A ver si ahora nos funciona. Quiero mostrarles porque si no me equivoco, esta es la que tiene casi 100% de plagio. Sin asco. Ah, ahora sí está funcionando porque ya va en 25, 38. Ah, ahora sí está funcionando. ¿Qué ahora ha pasado? ¿No? Vamos, vamos, vamos. Ahí está. en 44% de plagio ya, hay 50% de plagio. Y no les voy a mostrar las demás que tengo. Ya vamos a acabar con esta para no cansarlos a ustedes, por favor. Lo que yo les voy a mostrar son algunas capturas del plagio que ha he hecho de mi libro. No tal cual, pero ha copiado mis procesos, ha copiado algunos conceptos y en ningún momento me ha mencionado. Y al final de su este libro sí tiene bibliografía. Como les digo, las palabras, las acciones... Lo dicen todo. ¿Por qué me, hablaba, me habrá bloqueado, no? Lo, lo raro es que ella no sabe cómo va a bloquearme de su página. Porque yo, yo sigo viendo su página. No sabe tampoco que al bloquearme no puede ver tampoco mi perfil ni mi Twitter. 75% de plagio. Vamos bajando, fíjense. Aquí está, Think with Google, de la página de Google. Bueno, esto es de ella. Aquí de una página de Facebook, eso es de ella, y aquí otra de Google. Como les digo, si ustedes de verdad necesitan las páginas que les digo que están plagiadas, que tengo una lista de, su, de sus páginas de su sitio web, se las paso sin problema. Ustedes pueden verificar para que vean que yo no estoy mintiendo. Porque yo no quiero que piensen que soy una habladora ni nada por el estilo. Porque yo no he venido a esto. Si yo hubiera venido a eso, lo único que hubiera hecho en este live era eso. Yo he venido a ser profesional y a mostrarles herramientas. Y entre esas, les estoy mostrando una herramienta para plagio. Como, lo, como les digo, no quiero cansarlos. Les voy a mostrar algunas capturas que tengo de plagio y de mi libro también. de forma más rápida para ir terminando, ¿ya? Ay Nelson, qué chistoso, no, no me agrada eso, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, uno se siente, se siente golpeado después de tanto trabajo y esfuerzo, contra viento y marea. los va a abrir. Un segundo, voy a abrirlas. Ah, ah, ah, ahí está. Ahí pueden ver Vilma Núñez, una de las más top del marketing digital en de habla hispana en el mundo. Plagio total de Grisel Gamarra, 31 likes, la gente le cree. Aquí está el logo de Vilma, ni siquiera ha quitado el logo. Una falta de respeto total. Y como ella ni siquiera entiende ni sabe lo que es SEO, les voy a mostrar lo que ha puesto en su sitio web. Como SEO, como, como diciéndose que ella es la SEO de Power Marketing. Eso para demostrarles que no sabe. Para eso. A ver, ¿dónde está? discúlpenme vamos a ver. Ahí tengo varias cositas de ella, pero quiero mostrarles lo que les acabo de decir, que no sé dónde está. No sé dónde está, un segundo. Aquí está. Ya lo tengo, ya lo tengo, perdón, un segundo. Ay, se me a venir otras cosas. Como les digo, ya estamos acabando, por favor, un poquito de paciencia, les pido y les agradezco estar aquí, les agradezco el apoyo, les agradezco que se queden aquí conmigo. Rodrigo, ah, ajá, ahí está, a Rodrigo también lo ha bloqueado por un simple comentario que ha hecho, que no le ha gustado, lógicamente. Pero eso es por qué, porque no sabe qué responder, no sabe, no tiene idea. Aquí pueden ver, es una captura de su sitio web. Fíjense en su, en su perfil, en su biografía. Dice autora de libros de marketing, speaker, experta en marketing y SEO, POE marketing. A ver, ¿me pueden explicar qué tiene que ver SEO con S, con SEO con C? SEO con C sí es el, el alto mando de una empresa. Pero SEO con S, son las técnicas que nos ayudan a posicionar un sitio web, por favor. Y seguramente que si escucha esto en algún momento ve, va a decir que eh, había sido un error de ortografía, porque eso es lo que dicen en sus redes cuando hay algo que no lo pone bien. Y que cualquiera se puede equivocar, dice, o, que, o que era el intento. Esas son sus respuestas, y muchos de acá no me van a dejar mentir. Yo también he compartido escenario con ella, Nelson. Es una vergüenza, una verdadera vergüenza. Así es cuando uno empieza a conocer a las personas. Ahora sí les voy a mostrar, el... antes que, les voy a mostrar dos cositas que me han mandado de una copia también de una página empresarial. Y me han dado el permiso para mostrarlo acá, antes de mostrarles el plagio de mi libro. Solo espérenme dos segundos, por favor. Miren. Esta es una página de Facebook que se llama Taven Corp Marketing Digital. Y fíjense el texto, ¿no? ¿Desea conseguir más clientes a través de las redes sociales? Eso se publicó el 21 de octubre. Y las capturas me las han mandado hace unos días. Y abajo dice, te damos el impulso que necesita tu negocio. Y la, cap la captura de la página de Grisel, aquí está, lo mismo. ¿Desea conseguir más clientes por redes sociales? Te damos el impulso que necesita tu negocio. Tal cual. Las acciones no mienten. Ahora sí voy con uno de mi libro. ¿Por qué les demostró todo eso? Incluso tengo más, pero no, ya no vamos a ver todas las capturas. Para que ustedes sepan y vean que no es mi afán solamente por, mí, por mi inconveniente de plagio, sino que es algo que viene, de, para, que viene reaccionando hacia muchas personas. Y muchos ni cuenta se dan. Ay, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Así es la vida. Entre eso, hay una partecita que me ha plagiado, digamos que la idea de un artículo que yo tengo que se llama La Música, Colores, olores y el marketing. Donde hago referencia a estas sensaciones que nos provocan, digamos, la música, los olores, los colores? En el marketing, ¿no? También enfocando al marketing digital. Ustedes pueden ver si quieren este artículo, sin problema. Yo se los mando. Y en su libro también hay una parte donde habla de eso. Digamos que más o menos con otro enfoque, o sea, con otras palabras. Pero hay muchas cosas que me ha copiado. En el libro incluso el, los pasos que tiene, o sea, sinceramente ya me cansé, me cansé, me cansé, me cansé. Les muestro ahorita la captura de su, de, de, de, su, de lo que les digo de su libro. Si alguien duda de lo que les digo, me pueden visitar y les muestro su libro. Y seguro que algunas personas de ustedes que conocen y han visto el libro van a, van a entender lo que estoy diciendo. Aquí está. Marketing visual, marketing táctil, marketing augustativo, marketing auditivo, marketing olfativo. Como les digo, digamos que esto ya no es, no es, eh, no es lo peor, ¿no ve? Eh? Ahora sí vamos. Esto, lado izquierdo. Marketing digital, entiendes o mueres. Mi libro, lado derecho, el libro de Grisel Mar. Podemos observar beneficios del marketing de contenidos y a su lado, ¿para qué sirve el contenido? No está con las mismas palabras, tal vez no está en el mismo orden, pero una gran parte de sus beneficios los ha puesto en su libro. Y una gran parte de los capítulos, títulos, subtítulos que tengo en mi libro, los ha agregado a su libro. Y que me diga que estoy viniendo a mostrar su libro, sin ¿sí? su consentimiento, que diga lo que quiera. Yo sé que va a haber mucha gente que me va a apoyar y, sabe, y, se, y me conoce. Y les puedo mostrar su libro y mi libro. Incluso ha habido una persona que me ha dicho que ha comprado mi libro y parece que le había comprado a Grisel también después, que había dicho que es súper parecido al de ella. O sea, mi libro va a salir el 2020, el de Grisel ha salido este año. Otra parte, acá tenemos. Influencers versus embajadores de marca. Es uno de los capítulos de mi libro. Ella ha incluido también sus embajadores de marca y sus tipos de influencers en su libro. ¿Por qué todo esto? Sencillo, ha visto mi libro, ha empezado a, a copiar los formatos, a copiar las, los temas que yo he tocado. Porque ella no sabe de marketing digital. Creo que ha hecho una maestría de marketing digital. Recién. Con solo en estudiar un poquito... No puedes saber a full marketing digital. Discúlpenme, yo tengo años con esto. Entre estudio y experiencia. Más aquí está. Otra parte. Vamos a ampliarlo. Otra sección, otro tema involucrado en su en su libro. El del lado izquierdo es el de ella, el otro es el mío. El que vengo un color más amarillento porque tiene hojas que son recicladas, papel reciclable. Se habla sobre la evolución del marketing. Y lo mismo, lo mismo que yo he hecho en mi libro. Les puedo prestar, no pueden verificar. Yo hablo, con, yo hablo mostrando, comprobando. No voy a hablar por hablar, simple. Seguimos. A ver, se me ha cerrado, no sé qué he hecho. A ver, un segundito, las otras. Vamos, voy a dejar de compartir las otras imágenes. Beneficios de contenido les mostré. Evolución. Inbound marketing, otra parte y seguramente hay más partes, lo que pasa es que yo ya no he querido seguir buscando, porque no he leído su libro y no lo voy a hacer, o sea, he leído, como les digo, revisando así, así, no ¿Eh? mirando, ojeando para verificar los plagios, eso es lo que he hecho, porque de pe a pan tampoco lo voy a leer, no me da la gana. Lo he comprado por obligación profesional. Otra parte, Inbound Marketing. El lado izquierdo es el mío, el otro lado es el de ella, donde dice que es la parte más importante de la estrategia. De la misma manera que yo hablo. Pueden ver aquí abajo, dice por otro lado, el inbound marketing es la estrategia mayor. Como les digo, no lo habrá copiado con las mismas palabras, pero ha copiado, ha copiado los formatos, mis metodologías. ¿Qué es marketing digital? También similar. Es una rama, una especialidad del marketing. Que se encargan de diseñar y aplicar estrategias de marketing para medios de comunicación y canales digitales. Estrategias desarrolladas por una marca o empresa de comercialización y promoción para dichos medios, referidos arriba al tema de medios digitales. El lo único que he hecho ha sido cambiar, cambiar el orden, cambiar las formas de decirlas. No necesitamos hacer plagio copiando tal cual las palabras. Aquí me ha copiado los temas los formatos, más bien ha sido capaz de poner aquí sus referencias, más bien. Ya hubiera sido el colmo. Yo creo que no lo hubiera podido hacer porque se supone que una editorial colombiana ha editado su libro. Y con una editorial tú no puedes, ya no se puede llegar a tanto. Falta. Tengo un par más. Y casi termino. Y yo sé que están aquí porque, es, porque sé que me, que me creen, sé que me apoyan, por eso están aquí. Si no, no estuvieran. Yo quiero que vean aquí abajo cinco importantes pasos para seguir en el marketing de contenidos. Marketing digital, entiendes o no mueres, es mi libro. El de lado derecho es el libro de Grisel. Lo pueden notar claramente por el color de las hojas. Definir objetivos. Definir el objetivo de la estrategia que puede plantearse mi proceso para continuar de la estrategia. Permítanme. Estoy buscando, no sé qué he hecho con mis capturitas. Ah, creo que no, sí, no tengo la continuación de la captura. A ver si lo podemos ver. Pero ella copió todo, todo mi proceso de él... De, los, de, de esta parte de, de marketing de contenidos. Pero vamos a ver, un segundito, a ver si les puedo mostrar por la cámara, chicos. No sé, no he copiado todo el, el proceso, se me fue. Se me fue, se me fue, se me fue. Pero las páginas las tengo, les puedo decir. Sencillo, las de mi, la, mi página, o sea, en, en mi libro, en qué página está y en el libro de ella. A ver, a ver, a ver. Perdonen. 67. Listo, aquí está. Definir objetivos. A ver si no, si no logran ver. Esa es la primera parte. No sé si han logrado ver. Si ¿Sí me pueden decir si lograron ver lo que les he mostrado. Ahí está, definir objetivos, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué continúa? Ahí está, determinar el buyer persona. Y después desarrollar estrategias de contenido. Voy a parar ahí. Para mostrarles en su libro. a ver la página, que ya no me acuerdo. que me voy a acordar? Pues? 108. Como les digo, no necesitamos utilizar las mismas palabras. El proceso es el que se copia. Determinar el público objetivo para continuar, planificar y organizar el contenido, crear y diseñar contenido. Espérense, ahora van a ver en mi libro. Incluso ha quitado algunas cosas, porque seguro no tienen idea qué cosas decir, por eso las quita. Por, pueden creerme o no, así nomás les voy a decir, ustedes no tienen la obligación de creerme. Pero sí pueden buscar. Después, el otro punto es acá, aquí dice desarrollar estrategias de contenido. Y dentro de desarrollar estrategias de contenido, podemos ver creación de contenido, curación de contenido propio, que es la parte de creación que ya pone, ahí está, sí. Para continuar, determinar los distintos formatos que ella no lo puso, o por lo menos no me he dado cuenta, ahí está con este grafiquito de, de formatos, que incluso en algún lado pone, no el gráfico pone los formatos, que para una persona que no tiene un entendimiento total de este tema, lógicamente esto está copiando, además está copiando mi proceso de marketing de contenidos. Para continuar crear contenidos, que ella lo pone, ahí está ahí abajo, el otro punto, ella tiene puntual simple, yo lo tengo desarrollado. Ahí está. El desarrollo completo de cada punto. Voy a continuar. Distribuir los contenidos. Y para finalizar, no sé si pueden ver, ahí, ahí, ahí. ahí ¿Dónde está? Ay, perdonen, es que es medio difícil ahí. Medir. En el, en, no voy a medir y analizar resultados. Voy a volver a ver su libro, solamente para que se den cuenta de esa copia. Y con eso acabo, chicos. De verdad que no quiero cansarlos. Miren, nos hemos quedado un montón de tiempo. Creo que nunca he hecho un live tan largo. Y no importa. Estoy feliz de poder apoyar, aportar a ustedes y poder también demostrarles que las personas que son falsas, son falsas. ¿Se acuerdan que había la opción de distribuir contenido? Ustedes van a ver acá en, en a ver, a ver, a ver, ahí, ¿dónde está? Ahí. Ah, ahí. Ay, no sé si van a llegar a leer. Van a ver que dice difundir. A ver, ahí. <ríe> Qué grave, no se puede mostrar. En este lado. Ah, no, en el otro lado. En el otro lado. Ahí están los demás pasos. Donde dice difundir. Después dice viralizar, que está dentro de la distribución que yo les pongo. Y por último, realizar la evaluación de la estrategia, que es medir y analizar, que es lo que yo he puesto. Seguramente hay más, no lo voy a buscar, menos ya ahorita me cansé, me aburrí. He perdido nomás buen tiempo en esto. ¿Pero por qué? Porque yo sé lo que yo valgo, sé lo que yo sé, sé mi conocimiento, sé mi experiencia. Por eso lo he hecho, por eso he perdido mi tiempo, por eso he gastado plata, porque eso es, es, un, es un gasto, o sea, no, es un, no es una inversión. Digamos que una inversión para, para hacer lo que estoy haciendo, pero nada más. Ahí está, Rodrigo lo está confirmando. Les agradezco mucho, pero mucho, haberse quedado conmigo hasta ahorita, sábado. De verdad, gracias. Son las 7 de la noche y 9 minutos en mi reloj. Espero que el taller que hemos hecho haya sido de utilidad. Espero que, que puedan ustedes verificar viendo sus cuentas. Y que no necesariamente me crean a mí. Chicos, tenemos la, la oportunidad de verificar. Y de no hacernos meter el dedo a la boca por cualquier persona. Cuando vi el plagio a Birma Núñez, dije, ya, esto fue lo máximo, o sea, ya se pasó. Pero Birma Núñez debe tener tanta gente, tanto alcance, tanto contenta, tantas cosas, que estas pequeñas cositas, porque para ella es algo pequeño, es difícil, a veces hasta difícil de detectarlo. Pero no por eso significa que está bien. Yo no apoyo, ni voy a apoyar, ni nunca lo he hecho, ni nunca lo voy a hacer en la copia. Nunca, jamás. Alrededor de 20 dólares, Gina. Perdón, 18 dólares, porque ahorita ya estamos en, en descuento, en oferta. Es una desgracia, es una vergüenza, es una barbaridad. No hay palabras para esto. Gracias por, los, por el apoyo a todos, de verdad. Todos tenemos el derecho de respaldar lo que creamos. Sí, Annalie. Y más cuando uno está seguro de lo que hace y seguro de lo que es. No solo como profesional, como persona. Yo sé la clase de persona que soy. Soy una persona muy respetuosa. Valoro mucho el trabajo de otros. Respeto a mis colegas. Para mí no son competidores, son colegas, lógicamente los que se portan bien. Y gracias por estar aquí, Annalie, porque tú la conoces. Y me alegra que tú te des cuenta y, con, y veas lo, la clase de persona que es. Pero ella te va a tratar de mil amores, no se preocupen. A mí los, conmigo era igual. Ahí está. Ah, Lucas, ahí está. Te contaré que ahora lo está haciendo en su página de Facebook. Está copiando todo lo de Juan Merodio y de su, de su academia técnica. Otro de los grandes del marketing digital. ¿Qué nos demuestra todo eso? Que ella no sabe. ¿Y saben qué es lo peor? Que es docente, por favor. ¿Qué les enseña a sus estudiantes? Y no solo me, hablo, hablo, me refiero a la educación, al, a la parte de conocimiento. ¿Qué ejemplo les está dando? Los que somos docentes tenemos una responsabilidad gigante. Así que si alguno de ustedes que está aquí es docente, no tenemos que olvidarnos de la responsabilidad que tenemos. Claro, Juan. Eh, claro, Lucas, perdón, estoy leyendo tu mensaje. Claro, Juan Merodio también es un capo. Nelson, ¿qué fondo me copiaste? Gracias, Nelson, por tu apoyo. Sí, nos vemos en Oruro. Bueno, ahora sí, finalizamos, chicos, de verdad, muchas gracias. Yo veo y sé el apoyo que estoy recibiendo porque se han quedado hasta, hasta ahorita. Ha sido bastante largo este live. Nunca he hecho un live tan largo. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias por este apoyo. Espero que puedan seguir comentando en este live. Espero que lo puedan compartir porque es súper importante para poder ayudar a otros y para que también la gente se entere. No tengo pelos en la lengua. No tengo miedo, que haga lo que quiera. Los, la, las personas que me conocen se van a dar cuenta de la realidad. Mi libro está, está inscrito, tiene el código ISBN de política, de, de, de, de propiedad. También está inscrito en el departamento de, la, de, de, de acá de Bolivia. Ay, no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre. Tiene el registro. Pero a nadie le importa, parece. Nos vemos en Oruro, Nali. Un saludo a todos. Muchas, muchas gracias nuevamente, de verdad. Me siento acompañada. Me siento feliz de poder haberles ayudado en algo y de haber hecho todo lo que he hecho porque lo necesitaba. Así que les agradezco un montón y nos vemos en Oruro, nos vemos en Oruro con Analí con Nelson. Ojalá que muchos de ustedes se puedan unir. Es este 14 de noviembre en un evento internacional de marketing. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Para los que están aquí conectados, mirándome, muchas, pero muchas, muchas gracias. No tengo palabras para agradecerles. De verdad, nos vemos pronto. Estamos aquí en las redes para todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, gracias, gracias. Chao.